Entrando a Larkemon. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larquemo ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos aquellos que se están uniendo a la medianoche. Bienvenidos todas y todes. Bienvenidos todes y todas. Estamos en un capítulo más eh, de esto que será el podcast Oxlack. El podcast Oxlack. Eh, tenemos de último momento un invitado. Hoy podría haber sido eh, relatos oscuros, pero en realidad tuvimos una oportunidad. Que, que va a ser muy, muy interesante de hablar con una persona que trata los temas eh, de misterio, ufológicos, paranormales, desde otro punto de vista. Entonces yo ya andaba, o ya, yo tenía tiempo buscando a una persona que se atreviera, a una persona que fuera diferente, eh, a una persona que no le diera miedo hablar eh, sobre lo que él cree o piensa de los fenómenos paranormales del misterio de la ufología por ahí había un youtuber que pues ya, ya, ya, ya no, no sé si todavía es un youtuber pero se consideraba escéptico eh, pero de esos escépticos como como feos escépticos de los que no creen nada y y se ríen de la gente eh, ese tipo de escépticos, la verdad es que no aportan nada, no, no muestran nada, no son personas que en realidad te puedan demostrar con hechos o con inteligencia, sabiduría o conocimiento lo que, lo que opinan. Entonces, pues no había de verdad, no había escépticos, cuando de pronto el día de hoy hablando con mi amigo César Buenrostro, me recordó de otro amigo que teníamos en común, y dije, claro, tenemos a, a Dalid, claro, a Dalid aquí está con nosotros, vamos a iniciar transmisión con él. A Dalid, pues, se eh, maneja los temas paranormales ufológicos desde una perspectiva muy objetiva, y me agrada mucho tener al primer, no sé, ahorita lo vamos a hablar con él, si se... Eh, si él mismo se acredita como un escéptico y qué tipo de escéptico es, lo vamos a saber o cómo es que maneja eh, estos fenómenos o cómo es que piensa al respecto de ellos, así que buenas noches a todos, bienvenidos en Facebook, en Youtube, en Twitch, en Twitter gracias por estar esta noche cuando están, estamos cerca de la medianoche ya, pensaron que no iba a haber transmisión, hoy es viernes, yo sé que hoy se desvelan mucho más, así que decidí entrar un poquito más tarde y espero que todos los que estén aquí la pasen muy bien Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Adalid Bienvenido Adalid, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oslac, ¿cómo te va? Bien mi hermano, mira, te hablé ya de último momento Que ya te andaba buscando desde hace tiempo Pero bueno, se dio y qué bueno que tuviste la oportunidad de, de entrar esta noche con nosotros Las cosas a, tu, a su tiempo, ¿no? Saludos sí, a todos saludo. los que te escuchan muy bien, Adalid, eh, pues yo les hice una introducción aquí a la gente que está en el chat sobre de lo que íbamos a hablar y sobre un poco sobre tu persona, pero en realidad eh, quiero que, que me digas si estoy en lo correcto o no. ¿Tú eres escéptico? Sí, bueno, mi canal es escéptico, mi, mi, pensam mi pensamiento también en lo, en lo particular también lo puedo considerar escéptico. Lo que hago en mi canal... En en paranormales TV, es eh, pensamiento crítico, escepticismo y eh, eh, sobre todo, bueno, el, el uso de, de conocer falacias lógicas y este tipo de, de cosas que son muy comunes en el tema de lo paranormal, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Habrá distinción entre escépticos? Pues sí, bueno, es que eh, hay muchos canales, sobre todo, bueno, blogs, canales, etcétera, que se consideran a sí mismos como escépticos. Yo, yo pienso que, bueno, ahora sí que yo creo que hay diferentes tipos de maneras de entender este tema. Yo diría que... En realidad es, es muy sencillo, o sea, esto del escepticismo es nada más, es más que nada abstenerse de opinar hasta tener una, ¿cómo dicen por ahí? Eh, hasta hasta que no boca. tenga los pelos de la burra en la mano, exacto. Básicamente es eso, ¿no? Pero también es un poquito el buscar una, un razonamiento, eh, digamos, más, más metódico más, tra más eh, trabajado desde una, de un, desde una perspectiva, no me gustaría decir científica, más bien intentar ser objetivo con los temas, básicamente se trata de eso. ¿Tú eh, manejas estos temas eh, ufológicos o también paranormales? Me gusta hablar de, fíjate que, que me gusta mucho el tema de los ovnis, pero también me gusta mucho el tema de, de la magia, casi no lo toco en el canal, pero... La alquimia, eh, la criptozoología, todos esos temas también me llaman mucho la atención. No es, que, no es que se tengan que, bueno, por lo menos así lo veo yo, no es que se tengan que dominar eh, perfectamente todo, sino más bien tratar de presentar una, una explicación racional a cada tema. Cada tema siempre va a tener como una, una forma de ser explicado a través del de pensamiento racional, y eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Quizá no todo el mundo quede conforme con esto, a veces la verdad es que sí puede haber algunos temas en los que más que nada por la falta de elementos eh, no se puedan aclarar, ¿no? Eh, muchas veces eso, eso lo van a tomar como si fuera, no sé, como cuando tú dices, es que faltan elementos aquí, no puedo, no puedo decirte si esto es cierto o es falso, es falso. Pero eso eso la gente se lo va a tomar como que ah bueno ya entonces sí está probado y, y de lo que estamos tratando es un tema paranormal y quizás nos quizás solamente lo que queremos decir es que no tiene una explicación racional por el momento no muy bien te voy a hacer eh, varias preguntas sobre si es verdad que o tú crees que haya extraterrestres en el área 51 sobre mm. si es coincidencia lo del 19 de septiembre los temblores en México sobre ese si tema la... está súper interesante sobre si las muñecas eh, pueden ser poseídas, sobre si los fantasmas son espíritus de personas fallecidas. Te voy a preguntar de todo tipo de cosas, pero antes de todas esas preguntas, 500. quiero que te conozcamos un poco mejor y que nos platiques desde cuándo te da la curiosidad de estos temas de misterio y cómo fue que te fuiste formando para ser un escéptico eh, teniendo pues, eh, o siendo objetivo ante esto. Fíjate, no, no estoy acostumbrado a que me pregunten mucho eh, sobre mi persona. Casi, casi nunca hablo de eso. Pero yo soy diseñador gráfico. No soy. Eh, algunas personas piensan que me dedico al periodismo o algo así. No. Solamente me, me late el tema. Me gusta mucho. En un principio yo era creyente de este tipo de temas. Hace poco platicaba que incluso pertenecía a una a una asociación que, que se dedicaba a estudiar los temas sobrenaturales y básicamente fue la curiosidad la que me fue llevando a... Y, es, y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente que se dedica a estos temas, al escepticismo. Como que te vas haciendo preguntas, vas teniendo algunas dudas, vas investigando y eso te va convenciendo en lugar de que de que sigas creyendo en, en, en lo que estabas, te hace que empieces a, a desmoronar tus cimientos poco a poco. Eso le pasa a la mayoría de la gente que, que se dedica a la investigación de este tipo de temas, llámese ovnis, fantasmas, etc. Cuando te empiezas a clavar en esto, empiezas a tener dudas, investigas y resulta que no, que te estaban viendo la cara. A mí me, me gustó mucho esto, esto de desmontar, eh, fenómenos sobrenaturales porque es divertido, pero al mismo tiempo te puede ayudar a que el, a que pueda ayudar a las personas a que organicen mejor sus pensamientos para tomar mejores decisiones. Muchas veces me dicen, ok, entonces quiere decir que los escépticos nunca van a ser engañados. No, sí, es muy fácil que te engañen y posiblemente al día, a lo mejor una o dos veces vamos a ser engañados. Pero el chiste aquí es que esto suceda. La, la, menor, de la, eh, la menor cantidad de ocasiones y que podamos tener, tomar buenas decisiones que la verdad en este momento sobre todo en los países latinoamericanos nos hace muchísima falta tener herramientas para tomar buenas decisiones entonces esto para mí es una oportunidad para ayudar a la gente a pensar un poco más las cosas de, más de lo que ya lo están haciendo esforzarse un poco más y tratar de, de sacar de la información que nos presentan todos los días, tratar de sacar qué es qué es real y qué no. Hay un montón de noticias falsas, hay un montón de, de engaños todos los días. No tenemos tiempo, obviamente, para, para desmontar cada una de las cosas que nos están diciendo, pero este tipo de herramientas que, que podemos usar para desmontar fantasmas y todo este tipo de cosas, también nos pueden ayudar para tomar decisiones en la vida. Común y corriente. Por un ejemplo, eh, hay gente que ha sido estafada en, en algunos, por ejemplo, las cajas de ahorro, este tipo de cosas. Si hubieran tenido los elementos que se usan para desmontar cosas como sobre los ovnis, sobre los fantasmas, quizá no hubieran caído tan fácilmente. Hubieran podido cuestionarse o pensar un poco más las cosas antes de meterse en esos rollos, ¿no? ¿Tú crees que las personas que crean en los fenómenos paranormales o en los extraterrestres sean más propensas a caer en engaños eh, como estas estafas? Sí, de hecho sí, y eh, las personas que se dedican, a, por ejemplo, los, los edi las editoriales que se dedican a publicar libros, revistas, eh, los programas de televisión, etcétera, si observas bien el tipo de comerciales o de, de anuncios que, que mandan tiene que ver con eso, precisamente. Siempre vas a ver cosas que te ofrezcan soluciones rápidas, fáciles, baratas, etc. Y la verdad es que eh, eso te va a llevar, una cosa te va a llevar a la otra. Por ejemplo, no sé, eh, el elixir de la juventud, por ejemplo, va a venir anunciado junto con el tema de los ovnis, etc. No estoy condenando a la gente que cree en este tipo de cosas, pero sí es muy fácil que, que caigan en este tipo, en, en, en estas cosas, pues. Los, las personas que creen en los fenómenos paranormales o la ufología son también de los que creen en el horóscopo de que hoy es miércoles y Sagitario, hoy... Te va a llegar alguien con un detalle. Ponte el sí. listo. Sí, ¿Qué, ¿qué pasó con esas personas también? ¿Son propensos a creer? Mira, sí, aunque hay que reconocer que la mayoría de la gente va a tomarse este tipo de cosas como, como juego, ¿no? Uno cree, uno revisa los horóscopos, no hay ningún problema, eh, lo hace a lo mejor todos los días, uno va a prácticas, no sé, de Feng Shui, de este tipo de cosas, y su vida pues sigue siendo lo más normal, ¿no? El problema es cuando este tipo de cosas hacen que eh, tú ya no puedas tener una vida normal. Hay personas que no pueden tomar decisiones si no van con su tarotista. Hay personas que no pueden salir de casa si no revisan el horóscopo. Ahí es cuando ya eh, te tienes que estar cuestionando tus creencias. Es... Algo que cada quien debe hacer, ¿no? Pero sí, definitivamente sí, las personas que más creen en este tipo de cosas, lamentablemente también caen en esto. Y la, y la gente lo sabe, ¿no? O sea, vas a comprar una carta astral, vas a ir a que te lean la mano y vas a gastar una lanísima en eso, ¿no? Cuando a lo mejor simplemente necesitabas un consejo de un buen amigo o tal vez necesitabas terapia o algo parecido. Chavos, tengan mucho cuidado con eso. Oye, te, eh, bueno, iba a preguntarte, bueno, a toda la gente que nos está viendo y que está entrando a la transmisión, les voy a dejar el teléfono más adelantito para que puedan también ustedes hacerle preguntas a nuestro invitado Adal Adalid. Adalid, ¿qué significa? Adalid es, es mi segundo nombre y creo que significa caudillo o algo así. Estás en algunas canciones. Ok, a Dalid eh, le pueden preguntar cualquier eh, cosa con respecto a esta opinión escéptica, que nos podrías decir también qué es escepticismo. Ahorita no lo, no lo dices, solamente que tenía algo en mente. Ah, ya sí. sé que, que te iba a preguntar. Primero, dinos qué es el eh, es, escepticismo. Mira, el escepticismo es una, y empezó siendo una, una filosofía, bueno, sigue siendo una filosofía, pero también... Pienso que es una forma de vivir la vida. El, el, muchos piensan que los escépticos no van a tener ninguna creencia. La verdad es que eso es completamente imposible. Todos creemos en algo. Yo creo que, no sé, es como decía Carlos Vallarta, ¿no? Si me disparan con una Glock de 10 milímetros, yo creo que sí me muero. No y sé eh... es una Glock de 10 milímetros. Ah, <risa> y aparte dijo... Yo sí, creo, yo, sí creo que, yo, creo, yo sí creo que me muero, ¿cómo es? Exactamente, yo creo que sí me muero si me disparan con una de esas, ¿no? Okay. Y eh, aunque nunca me he muerto y seguramente me voy a morir algún día. Bueno, eh, eh, dejar de creer es completamente imposible, pero lo que sí podemos hacer es ser escépticos, es decir, mantenernos atentos a los posibles engaños que se puedan presentar en la vida. Hay muchas herramientas para esto, sobre todo eh, la lógica. La lógica funciona muy bien para este tipo de cosas. A, al principio, los escépticos, en el pasado más bien, los, los escépticos de la, de, de la época clásica, pues sí, ellos creían que era imposible conocer absolutamente nada, pero ahora más bien se refiere a una postura... Más orientada, sobre todo en, en, en filosofía o entre académicos y profesionales, más orientada al método científico. En lo particular yo pienso que eh, simplemente es una manera de, de pensar, una manera de organizar el conocimiento y eh, eh, basado en la lógica, siempre, ¿no? Así de fácil. Ok, eh, te iba a preguntar sobre qué signo eres. Ah, yo soy cáncer. Cáncer. <risa> <risa> y alguna sí. vez con, con esto de ser cáncer, si ¿sí te has identificado? Dicen que los cánceres son familiares, o hogareños, eh, no sé, el tipo de cosas. Fíjate, eh, yo pienso que es algo así como cuando... No, y no solamente lo pienso yo, eh, la verdad es que hay estudios al respecto que indican que las personas terminamos, ¿cómo te podría decir?, sugestionándonos por este, por este tipo de cosas, entonces terminamos creyendo que ese es el rol que queremos jugar, en primer lugar, pero también es que nos gusta que nos digan cosas positivas acerca de nosotros. Entonces, si escuchamos algo que es positivo, por ejemplo, no sé, que eres soñador, que eres inteligente, etc., pues vas a decir, pues claro, ¿no?, todos tenemos algo de vanidad, nos va a gustar que nos digan cosas buenas, incluso que nos digan cosas malas. No sé si se han fijado las personas que van a que les lean la mano o a que les lean las cartas, pero siempre te van a decir generalidades que puedas tomar como tuyas y que son muy humanas. Te van a decir, eres muy soñador y a veces ese tipo de cosas te traen problemas. Te gustaría salir adelante... Pero, o sea, son los dos extremos los que te van mostrando. Te gustaría salir adelante, pero a lo mejor eh, tienes, tienes algunas cosas que, tienes obstáculos al frente, ¿no? O sea, son, son los dos extremos. ¿Eres frío o caliente? Pues sí, claro, en algún momento le van a dar, ¿no? A algo de eso, o a todo eso, porque todos los humanos tenemos problemas comunes, sentimientos comunes, ideas comunes. Entonces, si te lo dicen de esa manera, va a pegar. Ahí, Hay... hay hay un mago que se llama James Randi, al que le gustaba regalar eh, cartas astrales. A todo el mundo le mandaba una carta personalizada supuestamente y al final hacía una encuesta para preguntar qué onda, qué les había parecido. Y todo el mundo decía que les parecía súper adecuada. A todos les había mandado la misma carta astral. Y lo más curioso de todo es que en realidad se trataba de la carta astral de Charles Manson, el asesino. <risa> y todos se identificaban. Sí, todos decían, sí, sí, claro. O sea, está al 100%, coincide al 100% conmigo. ¿Tú crees que eh, el, el horario en que hayas nacido, el día que naciste, de acuerdo a cómo estaba la luna, cómo estaban en conjunción los planetas, etcétera, sí tenga algo que ver o Literalmente eso no es posible, no tiene nada que ver lo de los planetas, ni la luna, ni la hora en que naciste, ni el día. No, no tiene nada que ver. Hay, es más, los horóscopos ni siquiera entre ellos coinciden. Y hay un montón de diferencias entre eh, la astronomía seria y la astrología. La astrología, para comenzar, parte desde la perspectiva de que la Tierra es el centro del universo, ¿no? o el centro de, del sistema solar por lo menos, y que tanto la luna como el sol son una especie de planetas que giran alrededor de la Tierra. Entonces, bueno, si, par si partimos desde ahí ya tiene un gran problema esto. Y además, pues la verdad es que no tiene nada que ver la fecha de nacimiento con, con una particularidad astronómica. Ojalá así tendríamos la vida resuelta, pero nuestra vida siempre va a estar llena de sorpresas, ¿no? También hay otras personas que te dicen, por ejemplo, si tú eres escorpión en ascendente a Géminis, eh, tu pareja ideal es un leo. Eh, Ese tipo de personas que... Eh... Oye, no, no, no solamente eso, sino que además a veces deciden no conocer a esas personas porque supuestamente son contrarias a la persona. No, es que eso ya es demasiado, ¿no? No, chavos, dense la oportunidad de conocer a las personas sin importar si son cáncer, virgo, géminis, o si tienen bigote o no tienen bigote, o no tiene nada que ver, o sea, a lo mejor se van a llevar una sorpresa con ellos. Oye, con dense respecto, chance. Con respecto al péndulo también, ¿sabes? Eso que ponen con el péndulo y que si se mueve de cierta manera, es que hay comunicación con los fantasmas o no, o, o que tú le preguntas algo y te contestan con el péndulo, depende del péndulo. La radiestesia, ¿no? Pues es con el péndulo, tú preguntas, Ajá. me voy a casar este año, y alguien dice el del péndulo, este, el péndulo dice que sí, que te vas a casar este año, ¿eso? Eso estuvo muy de moda en el siglo XVIII con XVIII, eh, eh, en, la, en la sociedad victoriana, fue cuando empezó todo esto también de la Ouija, de... Hay, hay una técnica también con un vaso y eh, poniendo... Hay un montón de versiones, incluso hay una versión moderna que es usando lápices. El péndulo es una de ellas. El péndulo más bien eh, se utilizaba para la radiestesia. Supuestamente algunas personas, bueno, la radiestesia incluso... Eh, eh, se supone que, que puedes comunicarte con los espíritus, eh, hay un montón de cosas al respecto, pero básicamente lo que está pasando ahí es que tú mueves el péndulo con tu, ni siquiera con tu pensamiento, es tu pulso el que lo está haciendo, y seguramente si te estás haciendo las preguntas tú mismo, pues tú mismo te estás respondiendo, lo mejor sería ahí es, eh, sería, a, a lo mejor sería ser honesto, y eh, platicar contigo mismo, ¿no? A lo mejor tú mismo sin necesidad del péndulo. ¿Te acuerdas de, de Dumbo, la caricatura? Sí, sí, que, sí. A, cuando le regalan una pluma mágica y eh, con esa pluma mágica en, en, en, en la trompa, Dumbo cree que puede volar. Y okay. de pronto en una, en una de esas se le cae la pluma y él empieza a caer y todo el mundo le empieza a decir, ¡Vuela Dumbo! Bueno, pues es exactamente lo mismo. Todas estas cosas, las cartas del tarot, el péndulo, la ouija, etcétera, son herramientas que a lo mejor nosotros estamos usando para no sentirnos tan solos cuando estamos con nosotros mismos, pero... A lo mejor también es importante a veces saber convivir en solitario y estar con uno mismo, platicar, platicar con uno mismo y tomar buenas decisiones. Si uno pone el, la fe en un talismán, en un amuleto, cuando se te pierde, entras en pánico. Pero si no pierdes, mientras no pierdas contacto contigo mismo, pues no va a suceder absolutamente nada malo, todo lo demás son supersticiones y las supersticiones son malísimas en cualquier sentido. Oye, hablando de la Ouija, ¿tú has visto a algunas personas que, que jueguen Ouija? ¿Tú has estado en el lugar donde alguien esté jugando Ouija y poder ver si es que se mueve el tablero solo, o más bien el apuntador se mueve solo, o son ellos mismos los que mueven ese apuntador? Siempre va a ser así, siempre van a moverlo ellos mismos, es como una, es que incluso es, desde el principio esto fue más bien una una forma de divertirse de las clases altas, sobre todo, eh, pero en realidad no hay nada detrás, o sea, uno hay gente que yo veo preocupándose porque encontraron una ouija en su casa, las quieren quemar, las quieren regalar, no sé qué quieren hacer con ellas, no pasa absolutamente nada, es un pedazo de tabla, es más, ahora creo que hasta son de cartón y plástico, no pasa absolutamente nada, o sea, pueden tenerlas en su casa y usarlas como para, para servir la sopa ahí o como un adorno, ¿no? <risa> Oye, pero eso de la Ouija viene como que desde de civilizaciones muy antiguas, ¿no? y que la usaban precisamente para comunicación con los muertos, o cómo es la historia de la Ouija. Me gustaría traer a un eh, experto en Ouijas, porque mm -hmm. sí, la Ouija es un tema que, que ahí lo conozco, pero que a mí me parece que no, no hace nada. No, fíjate que, que esto viene más de la moda de la época victoriana, cuando empezó este rollo con los mediums, la comunicación con los espíritus se puso mucho de moda, la gente se reunía, para mover mesas circulares con sus manos, a, a, incluso, por ahí investiguenlo, pero hasta hubo competencias de sillas, para ver, de, de sillas de mesas, eh, de mesas espiritistas, para ver quién llegaba más rápido a la meta, eh, empezaron ahí a ponerse en moda estas cosas de la ouija, había eh, tres hermanas, se me fue en este momento el nombre, pero fueron las que pusieron de moda todo esto del medio mediumismo. Las hermanas Fox. Las hermanas Fox, exactamente. Se hicieron famosísimas con este tema, estuvieron trabajándolo durante mucho tiempo, ya cuando, iba, ya cuando estaban envejeciendo, las más jóvenes decidieron hablar y eh, dijeron que todos los raps, todos los movimientos, todos los, los sonidos que se estaban produciendo, que según esto producían los espíritus, los hacían ellas mismas tronándose, sus dedos y eh, tronando sus huesitos ya habían encontrado la forma de hacerlo y lo habían hecho como una broma para el Día de los Inocentes, se les fue de las manos, empezó a hacerse cada vez más grande y eh, llegó un momento en el que todo mundo quería tener contacto con ellas. Cuando se enteraron de lo que había pasado, algunos ya sabes, se negaron a aceptar que todo eso fuera cierto, otros eh, dejaron de, de tener contacto con ellas, al final... Eh, no pasó mucho tiempo, ellas murieron, una de ellas intentó al final retract retractarse, pero ya la verdad es que era demasiado tarde y eh, finalmente pues no, no era nada, ¿no? Eh, hubo un montón de gente que estuvo al pendiente de todos estos temas de, del mediumismo, del espiritismo y eh, todo era eran trucos, nada más, o sea, bueno, en el caso de la ouija, pues es todavía peor, porque no hay nada sobrenatural en ella, pones tus manos sobre ella, todo el mundo las pone, y el que tenga más fuercita es el que va a llevar eh, la tabla de un lado a otro, ¿no? Es, no no hay gran secreto en eso. Oye, también me da curiosidad sobre las vírgenes que, que lloran, pues hay muchos videos, muchas fotografías de vírgenes que, que lloran, eh, y uh -huh. está la gotita ahí, ¿tú crees que eso sea falso, que sea verdadero, o que hacen el engaño y que alguien le echa gotitas en los ojos y después le toma las fotos? Fíjate que, que debe haber de los dos, eh, ahorita no recuerdo un caso en particular, ojalá que después eh, lo podamos platicar ya con más calma, pero hay algunas figuras de, de madera que por, por la misma resina empiezan a a sudar, por decir así, no y eh, empiezan a, a, pues parece como si estuvieran llorando, como si estuvieran, como si tuvieran una piel real, o incluso como si estuvieran sangrando. Estos casos yo creo que fueron los que inspiraron fraudes posteriores. También hay, hay cosas parecidas en la, en, en la, entre los hindúes, hay eh, figuras de, de, de, ¿cómo se llama el dios este? El elefante, al que le, le Ganesh. dan... Ganesh. Ganesh, exactamente. Le dan eh, de beber leche, leche. Uh -huh. y pareciera que se la toma, pero realmente lo que está pasando es que, o sea, la piedra tiene la forma para absorberla y que parezca como si se lo estuviera bebiendo, ¿no? Este tipo de cosas son más comunes de lo que se pueden imaginar. Y bueno, no, no prueban absolutamente nada, ¿no? O sea, son religiones, tienen sus propias creencias, cada una va a tener su manera de ver los milagros y eso para cada una de ellas va a probar que o supuestamente prueba que su religión es cierta y las demás no. Aquí tenemos el número telefónico en pantalla. Las preguntas van a ser con superchats, que yo las leo, o directamente que llamen al WhatsApp que está apareciendo en pantalla para... Hacerle una pregunta a nuestro invitado, si alguien quiere preguntar sobre eso. Dice Ambarreto que nos manda un super chat, dice Adalit, destructor de ilusiones, ya está llorando. Y todavía ni empezamos a, a preguntarle sobre otros temas. Un abrazo. Sí, mi, can, mi canal es el, el primer canal que se especializa en romper ilusiones, esa es la verdad. <risa> <risa> ok, eh, ¿recuerdas cuál fue tu primer video que desmentiste? Ah, oh, no, no lo recuerdo, pero supongo que fue… Um, debió haberse, haber sido algo de historia, porque al principio de lo que hablábamos era de historia. Ah, ya me acordé, eh, fue precisamente el de tecnología imposible, donde hablaba del de origen de, de las computadoras, la informática y este tipo de cosas, y había algunos callos que había pisado por ahí porque… Eh, desmentía algunas cosas sin querer, fíjate, des, desmentía algunas cosas respecto a la tecnología en, en Egipto, eh, las primeras computadoras y cosas parecidas. Desde ahí, la verdad es que a lo mejor te pasa a ti también, el hate es el que me hace crear me, me, más contenido, como que ellos mismos te van dando los temas que siguen. Ok. ¿Y cómo fue al principio la gente que te empezaba a escuchar sobre eh, que negabas algunas cosas? Eh, ¿te, ¿Te comprendieron? ¿Se sumaron a tu opinión? ¿Te respetaron o hubo mucha gente que te echó hate? Fíjate que de las dos, eh, hay, hay mucha gente que... Tengo, tengo incluso eh, hate, haters bastante fieles, que me siguen por todos lados y que han creado hasta teorías conspirativas acerca de, de mí, del canal quién sabe por qué nunca dan una, pero yo creo que es lo mismo, ¿no? Es el, es el pensamiento es la superstición la que hace que todo el tiempo se equivoquen es imposible que una persona se equivoque el 100% de las veces pero pienso que la misma superstición te lleva a evitar cuando ya estás a punto de dar con con lo que con la explicación correcta, algo te hace, algo te convence para que sigas equivocándote. Es que es bien curioso. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo los haters son los que me ayudaron a, a crecer. A lo mejor tengo ese rollo de que me gusta el hate en el fondo. Y eh, eso me ha hecho como que clavarme en el tema. No era tan clavado, ¿eh? ...en el tema de las supersticiones y los temas paranormales, los ovnis... ...más bien me fui clavando con el canal hasta que se convirtió en esto. Oye, vamos a empezar con las preguntas eh, que mucha gente yo creo que se estaría haciendo... ...sobre esto de la coincidencia del, del temblor de los 19 de septiembre. Ya van uh -huh. tres, tres veces que hay un temblor fuerte en Ciudad de México, eh, ¿qué pasa? ¿si ¿Sí es una coincidencia o tú qué crees que sea? Vamos a verlo al revés, desde 1985 hasta el 2022 han pasado 37 años, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien? Mm, supongo. 30, ponle, ponle, vamos a poner, vamos a cerrarlo en 35 años. Eso quiere decir que en 35 años, ya, ya no vamos a verlo hacia atrás, porque si lo vemos antes del terremoto del 85, el último terremoto grande fue el que se llama Terremoto de la Ibero. Se el, llama, del sí, no, el del Ángel. El, de, el del Ángel fue antes todavía. Okay. El del, haz de cuenta, fue Terremoto del Ángel, ese fue, si no me equivoco, en abril, por ahí, ¿Fue y Fue en julio. Julio, ah, ok. Entonces, el de, el de la Ibero debió ser más o menos como por abril, marzo, abril, más o menos. Y eh, fueron en los años 70 y el terremoto, de, el terremoto del, del Ángel fue un poquito antes, ¿no? Si no me equivoco. Okay. El Ángel pero fue en 52. Ajá, pero si te fijas, no tiene nada que ver la fecha con septiembre. Entonces, bueno, antes no se daban esas casualidades, ¿no? Pero del 85 para acá, contando el actual, ha habido tres sismos. Si, si los sismos eh, se dieran cada 19 de septiembre, pues por lo menos habría fallado en 32 ocasiones más. Ajá. Ahora, todo mundo, si yo, si yo, si en este momento yo les pudiera preguntar a las personas que te están escuchando, ¿cuán ¿En qué mes tiembla más? Todo mundo diría en septiembre. Pero búsquenlo. Y no es septiembre el mes en el que más tiembla. Y tampoco es el mes en el que ha temblado más fuerte. Vamos a darles chance para que ellos mismos lo investiguen ahorita y que te digan. ¿no? Eh, eh, dices que no han sido los meses que ha temblado más fuerte. No. Eh pero está el del 85, está el del 2017, y está el de este 2022, y no hay otros eh, temblores con, con grados más altos, ¿no? El... Fíjate, por ejemplo, en el caso del 2017, eh, antes de del 19 de septiembre, tembló, ¿qué día fue...? Más o menos fue como uh, fue como una semana antes eh, que hubo un temblor, no sé si lo recuerdan, pero fue, eh, fue, eh, fue previo, o sea, pre previamente se presentó un temblor. Ok, bueno, ese temblor del 2017 también fue en septiembre, pero fue, si no me equivoco, el 7 de septiembre. ¿no? Hubo dos, hubo dos, el... el... El 7 sí, es, es, y el, el 19, 19, ¿no? El 19, el 7 y el okay. 19. Ahorita checo bien, a ver, es más, por aquí lo tengo, lo voy buscando en lo que les voy comentando esto. Uh, uh, uh. Ok. A ver, aquí lo tengo, mira, porque, a ver, eh, aquí está, el 7 de septiembre del 2017 tembló, ¿no? Eso fue antes del 19 de septiembre, obviamente. El 7 de septiembre tembló con magnitud 8.2, es decir, fue más fuerte que el 19 de septiembre. Pero nadie recuerda eso porque el, el 19 de septiembre se cayeron edificios. Pero ¿qué es lo que sucedió realmente? Que quedaron edificios resentidos, mal construidos obviamente, resentidos desde el 7 de septiembre el segundo sismo el de, del, del día 19 hizo que la gente eh, creyera que era mucho más fuerte porque en realidad se cayeron los, los edificios. ¿no? A ver, tenemos tenemos una llamada, vamos a ver si alguien tiene una pregunta. Estamos recibiendo llamadas 12.27 de la noche, estamos en el podcast Oxlack hablando sobre escepticismo y temas de misterio. ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches, Ox. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿De dónde nos hablas? Desde un pueblito perdido y lejano de toda la tecnología y todos los avances en Argentina. Te escuchamos de un, un poquito lejos, te escuchamos muy lejos. ¿Puedes acercarte al teléfono? Si tú piensas con la mente que yo estoy cerca tuyo, podrás sentirme más cerca tuyo. Todo está en la pituitaria. A ver, eh, amigo de la pituitaria, ¿tienes alguna pregunta para nuestro amigo escéptico? Sí, pero primero quiero eh, explicarle a qué viene esta pregunta y al finalizar de esta breve explicación le haré la pregunta. Cuando nosotros éramos niños, siempre venía una persona visitando los pueblos cercanos de aquí. Y esta persona decía que le evitaban. Bueno, la cuestión es que nos juntábamos todos en un salóncito, en un pequeño salón de, de teatro, pequeño, muy humilde. Éramos muy pobres nosotros de niños. Y este señor hacía como unas presentaciones ante todos eh, los habitantes del pueblo. Entonces él nos mostraba, había una tela negra y él eh, se elevaba unos centímetros del piso. La cuestión es que uno de esos días, una persona muy desconfiada de aquí, que se llama Oki-Oki, eh, otro día les explicaré por qué, eh, fue y tiró esa tela. La cuestión es que al hombre lo agarraba otro señor desde atrás y lo <ríe> levantaba y lo hacía levitar de una manera que no voy a explicar ahora. Ahora, a raíz de esto, este señor quedó descubierto, pero a mí siempre me quedó la duda de que... Ahí, aquí viene mi pregunta. ¿Es posible que alguien le evite o es todo mentira? Adalid, eh, que si sí es posible que alguien pueda le evitar o si es mentira. Pues, supuestamente, bueno, según los, los textos hindúes, eh, tibetanos, etcétera, es posible levitar. Incluso eso también se puso de moda durante la época victoriana. Y en la época victoriana eh, se hizo muy famoso este rollo de los mediums y los espiritistas levitando. Hay incluso algunas fotografías por ahí muy interesantes que se pueden encontrar. Pero todos esos eran trucos de magia como lo acaba de decir la persona en, en, en el teléfono, eh, incluso hubo, no sé si, si por ahí ubiquen a los hermanos Davenport, fueron muy muy famosos porque según ellos se metían en un gabinete y comenzaban a, a a invocar a los espíritus mientras estaban amarrados y podían tocar música. Bueno, hubo por ahí una persona que, que los desmontó en la época, es la época también de muy buenos magos como por ejemplo Houdini, etc. Esta persona que lo desmontó se llamaba Neville Maskelain. Y eh, Neville Maskelain se hizo famosísimo después. Él, él no era mago lo que hizo fue desmontar esto del gabinete de los Davenport y a la gente le gustó mucho cómo lo presentaba, lo presentaba de una manera muy graciosa. Entonces se empezó a especializar en estos temas y eh, fue quien hizo famosos precisamente ese tipo de, de cosas, de, de trucos de magia para la levitación. Los que vemos ahora cuando eh, meten a las, per las personas están flotando y les ponen un aro y parece como si, como si no hubiera nada sosteniéndolos. Todos son básicamente trucos y salieron precisamente de este tipo de temas. Ahora, bueno, yo sé que mucha gente se puede sentir ofendida por lo que estoy diciendo, pero realmente no, la magia siempre estuvo vinculada a estos temas y eran parte de un ritual nada más eh, para... Mm, para cambiar las sensaciones de la gente, para que la gente sintiera que ellos estaban en otra realidad, ¿no? Y eh, se inventaron trucos interesantísimos, incluso desde la época de la antigua Grecia, para lograr este tipo de cosas. Usaban espejos, usaban, eh, eh, bueno, obviamente espejos eh, de aquella época, ¿no? Me, me, metal, etcétera usaban también eh, recursos teatrales, colgaban a personas de sogas en la oscuridad, eh, creaban efectos de fantasmas, de sonidos. Hay, hay algunos diagramas incluso que han sobrevivido hasta la época de mecanismos que hacían que algunas estatuas se movieran o que las puertas se cerraran solas. Eran parte de esa escenific es escenificación religiosa que ahora nos parece tan lejana, pero también tan, tan sensacional, tan fantástica. Claro, ahora entiendo entonces. Uh -huh. Viene desde antaño, desde hace ¿Qué? muchos años, hace muchos siglos. Y aquí también lo desmontaron en este pueblo. El tema es que cuando eh, desmontaron esto quedamos todos como muy traumados, sobre todo yo, a mí me generó un daño psicológico, porque por eso soy así hoy. Pero bueno, eso es tema para otro día, pero cuando Oki Oki tira de la tela negra, eh, ah. se dio cuenta que era toda una farsa y que a este señor que supuestamente levitaba, lo levantaba de atrás su mismo novio, eh, de sí. una manera sexual, ¿verdad? Eh, se... <risa> y lo wow. levantaba... Eh, claro, por la tela no se notaba porque había una pequeña raja en la tela, pero ahora que usted me dice esto, eh, los farsantes están desde hace siglos. Sí, claro. Con los hermanos Davenport pasó algo parecido, porque ellos eh, en realidad eran escapistas, entonces los amarraban y ellos lograban retirarse las cuerdas, y eh, luego corrían en la oscuridad y eh, empezaban a tocar instrumentos musicales, eh, moviéndolos hacia arriba y hacia abajo por toda la sala, y las personas, pero fíjate lo que es esto, porque la magia es, la magia es eso, precisamente es la percepción de la realidad, ¿no? Es la manera en cómo percibes lo, la, lo que puede ser algo normal, natural para todos los demás o incluso cotidiano, se vuelve algo extraordinario con esto. Lo, los hermanos Davenport hacían esto y a alguien, a un policía de Nueva York, se le ocurrió encender una linterna mientras lo hacía, lo, mientras hacían el truco y los descubrió corriendo por toda la sala era algo muy común. Sí, Pero ahora ya casi no es tan eh, famoso estos eventos de escapistas y de ilusionistas y de magia, ¿no? Como que se ha ido apagando, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, es que ahora la magia tiene una, una forma de trabajarse más ética. O sea, la idea no es engañar a las personas, sino más bien invitarlas a entrar en ese mundo de fantasía. Mientras tú estás ahí, todo puede suceder. La magia es para que todo pueda suceder, para que te divierta, para que te saque un poco de, de tu vida cotidiana. Y funciona bastante bien. El problema es cuando se usan este tipo de trucos para engañar a la gente, para estafarla. Okay ahí es donde yo veo un problema realmente. Por ejemplo, los que mueven la bolita, ¿no? Que están en los mercados, en las calles, que mueven la bolita, y que hay paleros que dicen, yo le entro con tanto, y entonces eh, se ve que el palero está ganando, ¿no? Que, que si adivina dónde está la bolita, entonces tú te animas a jugar, y mm -hmm. cuando tú te animas ya, ya no ganas, empiezas a perder. Sí, y fíjate que ese truco ahora presentado por magos se vuelve en algo bien divertido. O sea, hay, hay algunos magos que tienen una manera de presentarlo que de verdad te deja con la boca abierta. Es muy divertido cuando lo ves en el teatro, pero cuando lo usan para estafarte, pues entonces sí, se vuelve en algo, pues incluso que te puede dejar un trauma. Hay muchas personas que han perdido muchísimo dinero con este tipo de cosas. Y aquí en la ciudad de méxico la verdad es que somos finísimos para para esas cosas entonces hay que tener mucho cuidado bien eh, estamos con el tema de la ufología que es como yo te conocí uh -huh. y precisamente hablabas sobre eh, pues a, algunos fraudes o, o cosas falsas que se hablan sobre la ufología tú sí crees que haya caído un platillo volador en roswell Mira, en lo particular, yo pienso que no. He estado mm, leyendo eh, los casos de, de testigos. Eh, cuando tú empiezas a, a acomodar todo esto eh, con fechas, con cronogramas, te vas dando cuenta de dónde están los trucos. Es muy parecido a lo que estamos contando. Es como los trucos de escapismo o como el, el truco de la levitación, eh, los ufólogos suelen jugar mucho con el tema de las fechas, van engrosando historias hasta que crean incluso interpretaciones alternativas de la realidad eh, o, o incluso van, con, van jugando contigo para crear eh, teorías conspirativas que te inviten a pensar que lo que ellos están diciendo es cierto, pero realmente eh, no sucede así. Por cierto, aquí atrás tengo el periódico de Roswell. Eh, ahí se pueden dar cuenta, ustedes mismos, cuando leen toda la, la, la carátula de cuál era la, la situación de Estados Unidos en ese momento, obviamente había mucho temor, estaba la Guerra Fría, tenían miedo de que, de que fueran invadidos, incluso los mismos militares tenían miedo de que estas cosas se salieran de control, que la gente pensara que eh, podían invadir su espacio aéreo y que ellos no podían hacer nada al respecto. Entonces, obviamente iban a cuidar la información que se, que se estaba compartiendo. Lo malo de esto fue que eh, desde el principio, es, es, es como te decía, mira, si uno eh, habla, da una opinión, antes de tener todos los elementos, después puede ser que cuando quieras decir la verdad o cuando tengas una conclusión más acertada, la gente ya no te va a creer, va a creer en la, en la primera información que le diste, y eso fue lo que sucedió en Roswell, acaba de suceder también lo de Kenneth Arnold, eh, estaba, eh, estaba a, a, a flor de piel todo eso de, de, de la Segunda Guerra Mundial, entonces, era obvio que las personas iban a creer en una conspiración. Ok, entonces, por lo tanto, tampoco crees que en el Área 51 eh, tengan resguardados este, naves extraterrestres o extraterrestres ahí mismo, o que se lleve a cabo experimentos con esos objetos recuperados de las de las naves extraterrestres y que ahí la tecnología extraterrestre sea usada. Mira, lo que, lo que pasa con el área 51 es bien interesante porque el área 51 obviamente si sí existe fue un área de pruebas súper secreta y ahí se llevaron a cabo experimentos con naves muy especiales como fueron el U-2 en su momento y algunas otras. Ahí mismo cerca, cerca de ese, es que el, el complejo de, el, lo que llamamos área 51 es, es un área de pruebas muy grande. Incluso tiene un área donde se llevaron a cabo pruebas nucleares. Está muy cerca de Las Vegas. Pues eh, no lo van a creer, pero en la, hasta Las Vegas se alcanzaban a ver las explosiones nucleares. Estamos hablando de los años 40, cuando todo esto se empezó a desarrollar. Eh, alrededor de, de esa zona había pueblitos muy pequeños, incluso nosotros imaginamos Estados Unidos como algo pues súper avanzado, eh, súper civilizado, etcétera, pero pasa lo mismo que, que sucede aquí, hay, hay pueblitos pequeños, apartados, que no tienen mucha información, como es el caso, eh, por ejemplo, de Roswell en su momento, que era un, puebl era un pueblo pequeño, eh, sin atractivos turísticos ni nada, que de pronto empiezan a ver pasar eh, bombas atómicas, pruebas con aviones super secretos que eran supersónicos. O sea, es decir, de, de, del siglo XIX saltaron al siglo XX antes que nadie en ninguna parte del mundo. Ellos vivieron todo esto eh, de, de una manera también nadie les decía qué era lo que estaba sucediendo ahí, entonces obviamente se iban a empezar a generar leyendas alrededor de, de esto, iban a, a empezar, a, ¿qué podían pensar cuando veían un avión negro eh, con una forma no convencional parecido a una mantarraya y que de frente a lo mejor hasta les parecía, les parecía un platillo volador, pues pensaban que eran, era una nave espacial, ¿no? Eh, empezaron a sufrir por ejemplo, las personas alrededor de, de la zona empezaron a sufrir malformaciones, eh, empezaron a sufrir de cáncer, eh, incluso hasta hace poco les, les tuvieron que pagar una indemnización porque el gobierno negaba que estas cosas hubieran ocurrido. Cuando hicieron las pruebas nucleares, afectaron a la población de los alrededores, no se enteraban de absolutamente nada. Era la guerra fría, iban a pasar este tipo de cosas que parecían sorprendentes no y pues eh, a partir de eso también empezaron a llegar algunos charlatanes que decían que habían visto naves extraterrestres pero que nunca pudieron probarlo ¿no? eh, todo esto pues generó una leyenda alrededor que duró muchísimo tiempo en este momento yo pienso que ya el área 51 ni siquiera está haciendo eh, las pruebas que nosotros esperaríamos ver a lo mejor por ahí se prueba algún arma o algo así, tienen, tienen espacio incluso para, para hacer simulacros de guerra, ¿no? entonces seguramente sí, pero eh, de ahí a que sean naves extraterrestres, pues yo lo dudaría mucho. Entonces, por lo tanto, ¿no crees que los extraterrestres ya hayan venido a, aquí a la Tierra, que nos visiten o que haya eh, estas... Encuentros cercanos del tercer tipo, los extraterrestres, ¿crees que sí ya hayan venido, que sí se hayan presentado ante las personas, ya sea en nuestro tiempo o en las antiguas civilizaciones? Bueno, vamos a. Antes que me contestes esa pregunta, vamos a contestar esta llamada a ver si alguien tiene una duda que nos pregunte. Buenas noches, ¿quién habla? Sí, buenas noches. Buenas noches, la... buenas noches. Te escuchamos muy, muy, muy lejos. Puedes acercar tu el teléfono. Y ahora, sí, ahora me escucho mejor. Un poquito mejor, ¿de dónde nos hablas? Te hablo de República Dominicana, o sea, te sigo desde de tu inicio. Es un privilegio poder eh, poder hablar directamente contigo, la verdad. Muchas gracias, mi amigo. Eh, estaba escuchando, estaba escuchando ahí, o sea, lo, la conversación que tú tienes con tu, con tu invitado, o sea, con, con la persona que está junto contigo. Sí, con Nadal Y la verdad es que... Sí, sí, sí, exactamente. Eh, yo, la verdad, doy mi opinión sobre la, el asunto que están hablando sobre la S 51 Es que Estados Unidos es un gobierno que, que tiene mucho poder, ¿tú me entiendes? Entonces, desde el tiempo de la Guerra Fría, de... de... Bueno, mantiene mucho secreto. De hecho, muchas de las armas que se usan han sido probadas allí. Eh, no mm -hmm. creo realmente que haya extraterrestres en esas cosas, porque realmente hay muchos investigadores a nivel mundial están los chinos, están los rusos, están muchos gobiernos que están investigando a nivel mundial, que, que realmente si descubren algo lo van a decir, porque en ciencia nada se oculta. No sé sí. si me, no sé si me lo voy a entender. No, y además, además en este momento yo creo que eh, ya fueron rebasados, Estados Unidos ya fue rebasado en tecnología, probablemente por China, por eso están tan preocupados sí, sí, últimamente. Sí. De hecho, China ha, ha, uh -huh. ha rebasado a Estados Unidos en muchos mucho aspectos tecnológicos. No uh -huh. solamente, bueno, digo yo, o sea, opinión personal, no solamente porque China ha copiado muchas tecnologías, sino también que ha desarrollado propia. Uh -huh. Pero yo creo que en ese tipo de asunto, de, de que se ha de tratar de esa cosa, yo creo que esas son cosas que no se van a cortar nunca. Eh, pero bueno en cuanto a tecnología sí China ha rebasado mucho que Estados Unidos sí y bueno eso de el, el interés en encontrar vida extraterrestre yo creo que es general eh, hay muchos muchos científicos que estarían súper contentos con ser los primeros en encontrar vida en el espacio eh, ojalá suceda muy su, su, su, suceda pronto no sin sí. embargo yo ojalá. Ah, Ojalá suceda. De hecho, si no sé si yo si de conocimiento de ustedes, eh, hay un protocolo que se ha estado queriendo implementar, ¿no? Y yo creo que la, la, la Nación Unida todavía no ha querido implementar, o sea, no lo ha, no lo ha asumido. Pero si ustedes siguen un canal, un canal de YouTube se llama Robot de Platón, que incluso ha hablado mucho sobre eso, ha hablado sobre que hay un protocolo. Sobre si algún día se descubre vida, eh, vamos a poner vida inteligente, o sea, porque vida puede ser cualquier cosa, tan gusano, que se descubre un momento, una ojera, o lo que sea. Pero si hay algo que nos contacte a nosotros, o sea, eh, hay un protocolo como para, o sea, cuando yo decida contactarnos a nosotros, para poder recibir esa, a ese tipo de personas. O, o no sé si, si se le puede llamar persona, ese tipo de, de entidad, no sé, ese, ese tipo de vida. Ok, mi hermano, mm. vamos a, a también a, a cortar la llamada para que alguien más haga las preguntas. Ya hiciste dos, como dos cuestionamientos, ¿no? Hola, fue un placer. Nada más, dime tu nombre porque no nos dijiste tu nombre. Ah, Pedro Martínez, de aquí, de República Dominicana. Pedro, te mandamos Saludos, un abrazote esperado. hasta República Mex <risa> Dominicana, República Mexicana, ¿sí? un abrazote. <risa> <risa> Gracias, te mando un abrazote, gracias. Gracias, Álvaro. Pues ahí tenemos también la línea abierta para que alguien más que quiera hacer una pregunta, para que no se, para que haya más personas que puedan preguntarle a Dalid, ¿no? Recordemos también que es la opinión de Dalid y que está compartiendo con nosotros, pues lo que ha investigado, lo que ha leído, lo que ha escuchado, lo que ha visto. Entonces estábamos con el tema de los extraterrestres, Adalid. ¿Tres? Fíjate, eh, dijo eh, tu, tu suscriptor dijo algo bien padre, ¿no? Sobre eso, que es eh, muy probablemente vamos a. Bueno, bueno, me sumo porque soy humano, pero realmente quienes seguramente van a dar la noticia en algún, en algún momento, los primeros, los primeros en darla van a ser los científicos, sobre todo la gente que trabaja, eh, con los, con los viajes espaciales, con la exploración de otros planetas, eh, seguramente ellos van a encontrar vida en algún momento, y eh, eso va a suceder quizá, eh, lo más probable que suceda es que eh, no, no, no vamos a descubrir de inicio algo tan fenomenal, bueno, es que sí lo es, o sea, encontrar vida en el espacio, claro que es fenomenal, ¿no? pero me refiero a que no va a ser tan impresionante. Quizá lo primero que vamos a encontrar sea una bacteria o a, a lo mejor eh, una vida parasitaria, eh, una vida que sobreviva en condiciones extremas, a lo mejor en Marte, debajo de la Tierra. Eh, algo así seguramente va, va a pasar. Pero ese es un gran avance, o sea, de ahí a haber pensado que no había habido vida en el, en el universo, a encontrarnos de pronto algo así, pues nos va a dar esperanza, ¿no? Y eso es bueno. Pero para eso precisamente están los exobiólogos, lo, los, los astrónomos, lo, la, la gente que participa en los viajes espaciales. Mm, ellos van a ser los primeros interesados en encontrar vida en el espacio. Pero sí, quizá lo que va a suceder es que de inicio va a ser algo como lo que estoy comentando, ¿no? Algo no vida inteligente. Eso es mucho menos probable todavía. Entonces, en este caso, no crees que vengan naves extraterrestres ni que extraterrestres hayan venido en el pasado ni, ni actualmente, ¿no? no me me parece. parece poco probable. Fíjate que, que desde un inicio hablar de este tipo de temas es sinónimo de hablar de platillos voladores, ¿no? Y eh, la primera eh, esto de los platillos voladores ni siquiera, seguramente tú ya lo has escuchado muchas veces, pero esto de los platillos voladores ni siquiera fue exacto. La primera persona que dijo haber visto una especie como de nave, que no dijo tampoco que fuera espacial o de seres que vinieran de otros planetas o algo parecido, fue Kenneth Arnold. Y Kenneth Arnold, si, si buscan información al respecto, se van a dar cuenta de que lo que describió era más parecido a un boomerang pero decía que se deslizaba como lo hace, como lo haría un plato por encima del agua. Y, y los periodistas lo malinterpretaron y, y dijeron que lo que él había visto era un platillo volador. A partir de ese momento, qué interesante fenómeno, porque a partir de ese momento todas las personas empezaron a ver platillos voladores en el cielo. Y eso lo seguimos viendo hasta el día de hoy, quizá con algunas diferencias, pero esas diferencias también tienen su porqué. Eh, hay gente que dice ver una especie como de formaciones en forma de cigarros, hay otros que hablan de formas como tipo tic tac, básicamente lo que están describiendo es algo que también mucha gente decía ver antes de Kenneth Arnold, que eran los, eh, los globos, los dirigibles, eh, eh, había gente que okay. pensaba que había dirigibles fantasmas en lugar de naves extraterrestres, porque esto tiene que ver mucho con la, la, la manera en que, cómo percibimos la ciencia y la tecnología en el momento en el que nosotros estamos viviendo. Muy bien. Esas preguntas te las hacen en tu canal, por ejemplo. Sí, ¿Has hecho algunos videos con respecto a esto de extraterrestres en la Tierra? Sí, claro. Y eh, hemos hablado de, de varios eh, casos diferentes. Por ejemplo, de dónde viene todo este rollo de los grises... Como sea, a mí me gusta mucho sobre todo el, el fenómeno más vintage, más como el, del pasado de los 40, 50, 60, cuando esto se empezó a forjar y que es eh, la base o los cimientos de la ufología actual, que ya la, la ufología actual ya mezcló todo con todo, teorías de la conspiración, con misticismo, con New Age, con religión, eh, tenemos un montón de, de, de personas que dicen estar, ser contactados, o sea, como que ya todo está mezclado, sobre todo en América Latina. Y es interesante porque también eso nos dice por dónde va todo esto, ¿no? En cada país el fenómeno es un poco distinto y toma los matices de la cultura a la que pertenecemos. Oye, ¿has visto estos canales de YouTube? donde hay exploradores paranormales y se van y se meten a construcciones abandonadas y lugares oscuros se van a los cerros y que encuentran fantasmas y los corretean y, y demás, eh. ¿qué opinas de esos canales de YouTube? Bueno, todos ellos, la verdad es que, eh, bueno, la mayoría, iba a decir todos ellos, pero no, no, no me consta y además yo he acompañado a algunos amigos a, a estar en campo pasarme la noche ahí, la verdad es que es muy divertido te la pasas bien convives, estás en el medio, pero bueno, la, la verdad es que no, no pasa nada ¿no? o sea, tiene mucho que ver con la percepción de la gente muchos de ellos dicen haber captado fantasmas o, o haber captado audios eh, eh, paranormales pero todo esto más bien tiene que ver con, con la fe de la gente, con las creencias, quizá yo no lo noto, yo no puedo verlo, porque yo no, no creo en ese tipo de cosas, a lo mejor yo escucho una supuesta psicofonía y lo que voy a escuchar es estática nada más, pero las personas que creen en este tipo de cosas se van a decir, sí, sí, escuché que me hablaba y que me hablaba por mi nombre y, y que me decía el futuro, este tipo de cosas, pero pues, algo tangible, algo verificable, pues no, no lo hay, siempre va a ser algo muy vago, ¿no? La verdad, pero es, decir, estos canales, es divertido. ¿Esos canales de YouTube engañan a la gente? Muchos canales sí, claro, eh, usan eh, trucos como lo, de los que estábamos hablando, o trucos más baratos, eh, ahora ya con, con la tecnología pues puedes falsificar fantasmas, uh, hay personas también que obviamente disfrazan gente, eh, hay de todo en esto, y también hay, hay gente bien intencionada que a lo mejor malinterpreta ciertas ciertas cosas que suceden, ¿no? y en un crujido y ya eso lo interpretan como un fantasma, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué opinión tienes de Alberto Del Arco? No lo conozco. ¿El de Extra Normal? Ah, ya me han platicado de él, fíjate que, que yo en lo particular no no me he dedicado a desmontarlo a él ni ninguno de esos temas, pero sería interesante después platicar, verlo y eh, platicar de, de lo que hace, pero pues espero no llevarme una sorpresa negativa. Ok, por ejemplo, Jaime Maussan, que si habla de, de los ovnis extraterrestres. Jaime Maussan es una persona a la que todo el mundo, todos los que han trabajado con él, que he conocido, eh, ...tienen una buena opinión de él como persona... ...y como jefe... ...pero... ...y que además fue buen periodista en su momento... ...en los años 80 sobre todo... ...pero a partir de que se metió en el fenómeno ovni... ...la verdad es que se vino para abajo... ...y actualmente yo creo que se ha convertido más... ...en un fetiche de... ...el amarillismo... ...en algo que se va a volver tradición en México durante décadas, va a ser como hablar de el chavo del 8 y Chespirito, <risa> eh, pero pues que realmente no ha aportado mucho, al contrario, ha afectado mucho a la gente con lo que hace. No creo, la verdad es que si me preguntaras si creo que ha sido estafado por las personas, porque hay mucha gente que piensa que eso es lo que ha sucedido con él, que, que lo engañan, la verdad es que tampoco lo creería porque es una persona de los medios de comunicación, con experiencia, eh, que sabe de periodismo y que tendría que haberse dado cuenta de que lo están engañando. Es muy fácil saberlo. Entonces, la verdad es que eh, yo pienso que se ha convertido en un espectáculo en show, nada más. Por ejemplo, a un, a un ufólogo que consideres que, que pudiera ser... Eh... Eh, que está comprometido con el tema Y que es responsable de lo que dice Y así ya es objetivo ¿Conoces uh -huh. algún ufólogo? Bueno eh, Objetivos muy pocos yo, yo diría por ejemplo El caso de eh, Sobre todo la gente Que se dedica a estudiarlo más Desde una perspectiva escéptica eh, Está eh, La gente que, que Colabora por ejemplo con con César Buenrostro, eh, eh, este señor eh, Zambrano, eh, hay eh, uh, algunas personas también que lo hacen, a lo mejor no desde una perspectiva escéptica, pero que lo hacen con toda la honestidad del mundo, como es el caso de, eh, eh, eh, ¿qué será? Eh, un, un, un, una persona que se, se hace llamar Illuminati Rockefeller, que es eh, mi buen amigo Héctor también. Yo creo que tratan de hacerlo de la manera más adecuada posible. Obviamente no siguen un método exactamente, es, es muy difícil que lo hagan, pero lo hacen de corazón, ¿no? Y bueno, pues eso habla, habla bien de ellos. Obviamente no aporta mucho a la realidad, pero pues, habla bien de, de todas estas personas. Oye, entonces, hablando, por ejemplo, de los Warren, que es la gente, tiene muy, eh, eh, muy pendiente, o muy, muy, este, como que en su cabeza tiene más, eh, el, el, el, apellido no, sí. de los Warren, este, ¿qué pasa con ellos? ¿Tú crees que sí hayan sido buenos, que no eran espiritistas, eran demonólogos, se supone? ¿Qué opinas de los Warren? ¿Qué sabes de los Warren? ¿Será cierto o será falso? Mira, los Warren eh, eran más bien, en Estados Unidos se usa mucho que cuando vas por la carretera, hay eh, como una especie como de museos que tienen la, la finalidad de servir como turismo local, como para atraer el turismo local, pero también sirven como para que pues, no te aburras en, en el camino, ¿no? que tengas un lugar a donde descansar. Y son, son museos como muy pequeños, muy de casa, eh, donde vas a ver a lo mejor, incluso hay, hay parodias en las películas donde ves que vamos a ver la, la bola de estambre más grande del mundo, ¿no? Sí. Cosas así. Y, y el, el museo de los Warren era prácticamente eso, era un lugar a donde ir a ver cosas que se supone que eran eh, como muy valiosas, pero realmente lo que estabas viendo eran baratijas, eran, eran cosas a las que les iban inventando una leyenda, con eso se volvieron famosísimos, empezaron a, a, a hacerse de, pues de, de, de mucha fama, pero la verdad es que yo, yo siento que incluso está inmerecida, a lo mejor eh, uh -huh. pues lo, los, los casos en los que participaron lo, los narraban muy bien, que es el caso de muchos también, que se han vuelto famosos, es el caso por ejemplo, de, de cañitas, no que, que los venden de una manera maravillosa, a pesar de que pues, no tengan un trasfondo tan, tan, tan grandioso como, como te lo narran. Básicamente es eso. A lo mejor, eh, en este caso, yo diría que pues, los, los espiritistas de la época victoriana son mil veces más atractivos que, que los Warren, que, que lo que vendían era prácticamente humo por ejemplo, Alan Kardec. Ajá, sí, sí, sí, claro. Eh, eh, Kardec eh, estaba también, eh, bueno, el caso de los Davenport que te comentaba, eh, está el caso, por ejemplo, otro caso que me ha parecido muy interesante aquí en México, no es de la época victoriana, pero sí ha, ha, ha provocado, pues, una fanaticada, enorme todavía es el caso de Pachita, la curandera, ¿no? que también tenía algo que ver con el, con el rollo del espiritismo, aunque ahora se le da como que otra, o, otro enfoque, pero pues, sí, le debe mucho al espiritismo, sí, sin no, duda. Jacobo Greenberg, creo que ahorita está súper de moda, tiene como unos año y medio, yo creo, dos años que está súper de moda, eh, Jacobo Greenberg, ¿sabes mm. algo sobre él? Sí, claro. Bueno, eh, Jacobo Gimbert realmente sí fue un, eh, un psicólogo de la UNAM. Eh, ahora todo el mundo eh, habla de él como neuro-X o científico, etcétera. En realidad era, era un psicólogo, ¿no? Con, con, eh, con, estudios, eh, con, con más estudios, obviamente. Y tenía su laboratorio en la UNAM. Y hacía investigaciones. La realidad es que la gente con la que me he entrevistado, que lo conocieron o trabajaron cerca de él, sí comentan que en los últimos años tenía algunos roces con sus mismos colegas precisamente por la metodología. La metodología le fallaba mucho. Él era 100% creyente y eso muchas veces te puede afectar en los resultados de tus investigaciones. Incluso, en algunas investigaciones nunca proporcionó nunca proporcionó detalles ni, ni estudios que, que sopesaran lo que él afirmaba. Él a, hablaba de acuerdo al, al sistema de creencias que se tenía en aquel tiempo para desarrollar un, una materia como la parapsicología, que en aquel tiempo sí estaba dentro de las materias que se estudiaban en las universidades, ahora ya no, ahora ya quedó superado todo eso. Está interesante todos estos temas, sí. y bueno, aquí trato de hacer, para la gente esa pregunta y pregunte. pero ya les dije, <risa> las preguntas van con super chat o en el WhatsApp que me, que me llamen, aquí voy a poner nuevamente el WhatsApp para que la gente eh, pueda llamar al WhatsApp, una pregunta y, y, y listo. Bien, estábamos en el tema de los, pues ahora de los fantasmas y te iba a preguntar sobre esto, ¿tú qué crees que pase cuando eh, fallecemos? ¿Si ¿Sí es verdad que tengamos un espíritu y que a veces ese espíritu se quede rondando un lugar como un fantasma y es lo que veamos? Bueno, primero que nada voy a aclarar algo y es algo que yo creo que debí haber aclarado desde el principio eh, eh, es yo creo, fíjate, lo dije. Y esto es respecto a las creencias. Las creencias a la realidad le salen sobrando, ¿no? Es decir, lo que yo crea da igual. A la realidad le va a dar igual, ¿no? Si yo creo que la teoría de la gravedad no existe, a la realidad le va, le va a dar igual. Y si yo me caigo de un tercer piso, voy a dar un me voy a dar un golpazo, ¿no?, cuando caiga al suelo, no voy a flotar por no creer en ella. Entonces, bueno, las, las creencias aquí salen sobrando. ¿Qué evidencias tenemos de que hay vida después de la muerte? Pues desgraciadamente ninguna. Hay obviamente un montón de leyendas, de mitos, de historias, de supuestas anécdotas de, de personas que regresan del más allá, Sé que muchos de ustedes van a estar pensando, sí, pero qué pasa con las personas que, que dicen haber vuelto de la muerte después de, de que fueron declarados clínicamente muertos, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, pues es que todas esas experiencias están dentro de la supervivencia humana. Cuando, cuando el cuerpo se apaga, no lo hace inmediatamente. O sea, se van apagando partes del cuerpo, ¿no? Y, y sobrevive una, no sé si llamarlo conciencia, pero, pero sí pareciera que, que nos mantenemos todavía, por decir así, vivos dentro del, del cuerpo, aunque el cuerpo se esté apagando. Y llega un momento en el que, y esto, esto hace maravillosa la vida, en el que, eh, según cuentan ellos mismos, o sea, tenemos una... Eh, liberamos un montón de, de, de sustancias en el cerebro que nos hacen vivir todo de una manera maravillosa, recordar todo lo que hemos vivido, de pronto hay personas que dicen haber visto a sus seres queridos, las personas que creen en dioses o en Dios creen eh, dicen haber visto a, a, a, estas, a estos seres o a los ángeles, ¿no?, eso, eso está padre, es, es maravilloso y, y, y qué padre que todos tengamos esa capacidad para verlo. Pero lo que hay más allá, la verdad es que nadie lo sabe. Yo en lo particular pensaría que la forma en cómo voy a vivir la muerte va a ser igual que como viví el momento antes de nacer. Es decir, no existía y a lo mejor simplemente lo que va a suceder es que voy a dejar de existir. Obviamente, cada, cada persona es un mundo y va a pensar o va a querer decidir pensar, va, va a decidir pensar lo que le parezca más adecuado o, le, o lo que le parezca más esper, esperanzador, ¿no? Y qué buena onda, qué bueno que sea así, cada persona es un mundo, pero realmente evidencia de vida después de la muerte, pues no, no la hay, ¿no? por lo menos no hasta hoy entonces no crees que tengamos un espíritu cuando morimos simplemente desaparecemos es tu opinión claro bueno, obviamente sobrevivimos en, en los actos en las personas que dejamos atrás eh, en, en los objetos que dejamos no Tenemos Pero, una llamada, adelante cosa? rapidito, a ver quién es, buenas noches ¿quién habla? ¿Qué onda? Estamos los saludos del canal de Lucy Cori. ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Del canal de dónde? De Lucy Cori. Ya, ya te he hablado, ya te rato que no. Ahorita tengo quebrada que estoy mirando tu en vivo. Muy <risa> bien, mi hermano. Pues bienvenido. Buenas noches. ¿Tienes una pregunta para nuestro invitado? Sí. Sí. Sí, realmente, realmente cree en, en los zombies O nunca ha mirado uno en realidad. Por eso no creo ¿no? que... ¿Sí escuchaste a Dalí? Sí, sí, sí, sí. ¿Que si crees en los ovnis o que si, si nunca has visto alguno? Pues un ovni es un objeto volador no identificado. Ahora ya sí, quieren, quieren eh, cambiar el término por UAP, que quiere decir fenómeno aéreo sin identificar, en inglés, obviamente. Y eh, eso es más adecuado porque muchas veces lo que vemos en el cielo Puede ni siquiera ser un objeto. Eh, todo aquello que no podamos identificar, entonces va a ser un UAP o un OVNI, ¿no? Si hemos observado objetos a los cuales no podemos identificar, pues yo creo que todo el mundo los hemos observado. Pero de ahí a que nosotros eh, pense, cre, creamos que lo que estamos viendo es una nave espacial procedente de las pléyades pues hay un salto de fe muy grande. Ese salto de fe, yo, en mi opinión, bueno, en lo particular, yo decido saltármelo. O sea, para mí no es importante lo que yo pueda creer, ¿no? Eh, si yo realmente quiero saber qué es lo que estoy observando, tengo que abstenerme de, de creer, de, o de otra manera me voy a comprometer con una hipótesis que quizá no sea la correcta. Por ejemplo, mira... Por ejemplo, hubo un científico de la NASA, que incluso creo que ya lo borraron de YouTube, ha subido su video y dijo que cuando miraran su video prob probablemente iba a estar muerto. Eh, reveló que presentó piezas que rompen la gravedad de esas naves y aseguró que eran de extraterrestres. Uh -huh. Yo no lo he visto, no lo no sé. <risa> sí, Al creo contar, que debe ser, debe ser para... una, un video muy, muy no viejo, se como se dice... Se presentó lo que fue en vivo en YouTube, eh, el video ahí quedó grabado supuestamente. E incluso, pues, eh, presentó unas piecitas muy chiquitas que parecían como chips, que lo duraban meses, generando electricidad, güey, en las naves. Y algunas piedras negras, güey, que esas piedras van en las naves y hacen que rompa la gravedad, por eso salen de cierta manera volando, pues, no mm, normal, ¿verdad? Más, eh. Muy veloces, pues no de lo normal, pues, que un avión o cualquier otra cosa. Muy bien. Eh, ahorita que conteste esa pregunta, mientras tanto, pues, vamos a pasar también a otras llamadas. Mi hermano, te mando sí. un abrazote, gracias por preguntar. Igualmente, igual, igual, ya sabes, aquí andamos, aquí andamos. Ahorita sí. que tengo chance, aquí estoy. Eso, <risa> estoy aquí con ustedes. Saludos, que estén muy bien. Uh, cuídate. Bye. Bye. Entonces, eh... Pues ya respondiste lo de los OVNIs, ¿no? Que son objetos voladores no identificados. No sabía que le querían cambiar el nombre. ¿Cómo dices que los, lo quieren nombrar ahora? UAP. UAP, eh, es, suena como es, a Universidad de Puebla. Como la UAP. <risa> Por eso no le digo UAP, porque se confunde. UAP okay. entonces sería eh, Fenómeno Aéreo No Identificado. O sea, ya es más amplio, ¿no? Porque objeto, pues igual es una luz, nada más, lo que estamos viendo. ¿Objeto aéreo no identificado? Fenómeno ident aéreo no identificado. ¿Por qué? ¿Cuál es el error con ovni? Ovni sería objeto uh -huh. y UAP sería fenómeno. Es decir, no ah. sabemos si es un objeto ah. o si es, por ejemplo, puede ser un flachazo. Ahora, eh, no sé... Eh, por ejemplo, se han, se han descubierto varios, eh, varios fenómenos que se alcanzan a ver desde el espacio, que son como flachazos o que son como luces. Hay, hay gente que puede ver, por ejemplo, no sé, no sé si has visto desde, desde los aviones o desde los satélites, cuando los pescadores eh, usan estas luces como inflarrojas sí. eh, para, para atraer a los peces, si están nublados se alcanzan a ver desde arriba de las nubes. Y Ahora se después. ve bastante impresionante, ¿no? Déjame contestar esa llamada. Tienen sí. una una pregunta por, por llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Adalid. Adalif. estar aquí escucharlos en el podcast. Gracias, mi hermano. Saludos. Eh, mira, eh, estoy de acuerdo con Adalif. Evidentemente hay cuestiones como de, no sé, de simple lógica, ¿no? Tal vez un poco de sentido común. Supongo que el hecho de que sean seres eh, de otras dimensiones o más avanzados, como por qué tendrían que venir a vernos, supongo que es como, no sé, unas, nosotros vemos a unas vacas pastando, eso lo vi en un ejemplo de una página eh, respecto de la astro, astronomía. Y tomando el, el comentario de David de respecto de esta cuestión de, de que estos objetos, a, podría decirse que son no tienen una explicación como tal, eh, que, sea, que sea como tal de un objeto de otro planeta, otra galaxia. ¿Qué tendrían de interesante venir a ver a una sociedad que todavía se discute en guerras? Es un poco extraño, ¿no creen? Hay de, hay de las dos, eh porque por un, por un lado puede ser así, ¿no? A lo mejor, pues, ¿qué te tengo que contar? Imagínate, ¿qué, qué tendría que ¿qué contar, que contarnos una civilización que está tan avanzada que puede romper las leyes de la física como nosotros la comprendemos? ¿Vienen desde tan lejos y qué nos podrían decir? Por ahí había una opinión que tenía, bueno, una, una idea que lanzaba Stephen Hawking en su momento. Él decía... Hombre, qué, qué bueno que no hemos tenido contacto todavía con una civilización superior, porque lo que pasa cuando, cuando una civilización tiene contacto con una civilización superior es que la civilización superior se come a la civiliza a la otra civilización, a la que a la, que, a a la, la conquista bien. o a la que descubre, ¿no? Ajá. Es decir, es mejor que, que, que no suceda. Por otro lado, también podría suceder que se trate de una civilización tan avanzada y que, que pueda considerar, esa era la, la idea, ¿no? De, de, de tomarnos este, de alguna forma como no sé, como un ejemplo. Como un insecto, ¿no? Imagínate, es como cuando te encuentras con insectos en mientras estás construyendo tu casa pues no te va a importar, ¿no? Tú lo que quieres es construir tu casa, a lo mejor la tierra se encuentra en el camino para que ellos puedan hacer algo y pues no les va a importar eh, hacer pedazos a la tierra, esa es una posibilidad también, ¿no? Obviamente eh, son hipótesis que lanzamos al aire y que tienen más que ver con la ciencia ficción o ¿no? con la manera en cómo nosotros entendemos eh, la realidad o con lo que hemos vivido, pero realmente pues no sabemos qué es lo que qué es lo que pudiera ocurrir, pero sí, sí es necesario que si estamos platicando este tipo de cosas, nos hagamos todas las preguntas y veamos todas las posibilidades sin, sin descartar ninguna, ¿no? Todavía, hasta que no sepamos exactamente qué es lo que, lo que nos depara el destino, quién sabe, y si en una de esas lanzo la pregunta así al aire, y si en una de esas sí si somos los únicos, sería increíble también, tan increíble como que existan civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros. O sea, la pregunta sigue en el aire todavía y no podemos desechar ninguna. ¿Somos los únicos? ¿Somos eh, los primeros? ¿Somos los últimos? ¿O somos parte de un enjambre de civilizaciones? ¿Son parecidos a nosotros? ¿Son distintos a nosotros? Si son parecidos a nosotros, ¿por qué lo son? Si no, nuestra evolución debería ser única. Todas esas preguntas son cada una igual de apasionantes. Muy bien. Te agradecemos no mucho la llamada. De no, no, no dejarlos de lado. Exacto. Gracias, Oslar. Oh, te sigo desde que le diste la madre a Extranormal. <risa> tenía mucho tiempo, mi hermano. Tengo que ver eso. En ese momento yo te seguí dije: No, este cabrón es, un, es mi ídolo. Entonces, ahorita claro, bien el podcast. y Saludos a los dos, a Osla y a Dalí. Gracias, hermano. Un saludote. Que estés bien. Hasta luego. Bye. Bye. Chao. Ahí tenemos esa pregunta también. Y tenemos Sandra T que nos mandó 50 pesos. Dice, ¿por qué crees que los científicos si sí ocultan sus avances tecnológicos como las naves, pero no ocultarían si tuvieran evidencia extraterrestre? No le entendí. A ver, lo puedes leer a Aladit. A ver, dice, ¿por qué, cree que los, ¿por qué cree que los científicos sí ocultan sus avances tecnológicos como las naves? Es decir, me imagino que como la tecnología de la que estábamos hablando, los, los aviones U U-2 y todo esto, ¿no? Pero no ocultarían si tuvieran evidencia extraterrestre. Ok, bueno, vamos, vamos otra vez a, a jugar con esas posibilidades, con el quizá, ¿no? Sí, sí. sí. Okay. vamos a suponer que, que sí existe vida extraterrestre. Y... Eh, eh, esta, esta, esta evidencia eh, de que nos visitan, ¿no? A lo mejor la escondieron los científicos, o sea, ¿por qué no la esconderían? Pues pensándolo así, la verdad es que si, si ellos consideran, si por ejemplo, si los militares o si un gobierno considerara que eso le da una ventaja competitiva con respecto al, al, a, los, a las naciones que tiene alrededor y con las cuales. Eh, convive, pues seguramente sí, ¿no? Es como cuando es, es como si te ganaras la lotería y vivieras en un barrio peligroso, pues seguramente mantendrías en secreto que te ganaste la lotería, ¿no? Okay. Pues sí, claro, puede llegar a suceder. Y, y eh, ¿cómo lo sabríamos? Pues no, no lo sabríamos hasta pasado mucho tiempo. Sin embargo, aquí se trata más bien, aquí lo interesante sería preguntarnos, ok. Sí, vamos a suponer que sí ha pasado, pero ¿qué evidencias tengo para probar que esto ha sucedido? O sea, ¿realmente hay evidencias o solamente hablamos de esto como desde una perspectiva anecdótica o como una posibilidad...? ¿O quién nos está diciendo que realmente es así? ¿Podemos confiar en esas personas? Esas son las preguntas adecuadas que nos deberíamos hacer, ¿no? ¿Por qué nos está diciendo esto? ¿Tiene evidencias al respecto o no las tiene? Solamente nos está contando una historia. Todas estas personas que, que nos cuentan que estuvieron en el, área, en el Área 51 tienen esas características. Siempre nos van a decir que no tienen evidencias, tienen todas las anécdotas del mundo, tienen un, un montón de historias que contarnos, pero no tienen evidencia de absolutamente nada. Y esto es una provocación para que ustedes me digan quién sí, sí tiene evidencia, porque seguramente por ahí me van a decir un nombre y eso va a resultar interesante. Ya tenemos otra llamada telefónica, eh, ya puede ya puede llamar quien estaba haciéndola. Ah, perdón, me, me seguí. No, no, estuvo bien porque <risa> estabas contestando lo del superchat, ahora sí ya tenemos la llamada, vamos a, a contestar. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Ileana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, no soy Liliana. Ay, Liliana estaba diciendo, contesta, soy yo, pero bueno, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro. Sí. Y quiero hacer una pregunta. Claro que sí, Alejandro. ¿De dónde nos llamas? De Morelos. Muy bien, muy saludos, bien. Saludos, Alex. Hola, saludos. Este, bueno, mi pregunta va encaminada. Yo estaba también en, en plan muy escéptico la verdad yo estaba así como de creo que no no creo en, en nada de lo paranormal ni nada de eso pero este pues durante el tiempo que estuve en la universidad me encontré con dos sujetos cuyos en, en, en cuyas vidas conver, convergen con ¿cómo se dice convergen con, ¿Con, eh, con, con el verbo? convergen muchos muchos este, sucesos favorables pues lo cual me llevó a creer que sí existe algo como la suerte o sea no no no es como nos la pintan eh, tan, tan fantasiosa tan mágica como, como nos la llegan a pintar en películas o, o este pues no sé en, en, en historietas en todo eso pero sí sé que hay algo más, o sea, esas anomalías estadísticas yo la, yo logré presenciar, o sea, yo, yo, yo veía los, los eventos que les sucedían a ellos, y créeme que eh, no había una forma como razonable de explicarlo, o sea, era así como de, incluso con uno de ellos, eh, digamos que... Eh, hacía acciones que, que iban en contra de, no sé, por ejemplo, este las reglas sociales, ¿no? Eh, él, él realizaba todo lo contrario a lo que nosotros tenemos concebido como reglas sociales y sin embargo lograba caerle bien a muchas personas y es como de tú estás este, siendo una anomalía, tú estás yendo muy en contra. Y aún así estás teniendo éxito. Según lo, lo establecido ante la sociedad, tú deberías de ser un, un paria, pues tú deberías de ser un exiliado y sin embargo no pasa así. Bueno. Entonces, pues, no sé, o sea, mi pregunta va encaminada a eso. Ajá, la, preg si la, pregunta, la pregunta concretamente, ¿cuál es, Alex? ¿Tú sí consideras que exista algo como la suerte? Ok. Bueno, ok. Estaba pensando cómo responder a esto porque es interesante la forma en cómo percibimos las cosas. Esto de la suerte es muy interesante. A veces pensamos que eh, ciertas cosas se salen de la estadística porque suceden eh, muchas veces en un determinado momento. Pero es, eso precisamente es lo que hace, y, y, y tú lo decías hace un momento, ¿no? que, que conociste a una persona a la que le sucedían ese tipo de cosas una y otra vez. Y eh, claro, así como existen personas muy afortunadas, existen personas muy desafortunadas. Hace rato hablábamos del tema de los sismos, por ejemplo, ¿no? por qué se dan eh, en un determinado momento, en un determinado día. Y, y pareciera que esto rompe con la estadística, eh, pero esto lo vivimos todo el tiempo precisamente en casos como el deporte, las apuestas, etc. Hay, hay algo que llaman racha de buena suerte, que en realidad no es romper con la estadística, sino es parte de la misma estadística, es decir... Si durante un determinado lapso de tiempo no han sucedido ciertas cosas, eso no las exenta de que puedan suceder en, en, en, un, en un determinado tiempo, pues, o en un determinado momento. Es lo que hace que eh, algunos basquetbolistas, por ejemplo, tengan una racha en la que todo lo que, lo que lancen a la canasta lo van a encestar, ¿no?, y es lo que hace que otros menos afortunados, a pesar de ser muy buenos deportistas que se hayan dedicado de lleno a lo que están haciendo, no logren lo que se proponían. ¿Me explico? Es parte de la estadística, precisamente eso. Ahora, bueno, eh, esa, esa, esa parte de... Yo, yo, era, yo era muy escéptico, pero ahora creo... Yo creo, yo, yo pienso eh, que es, es más sano ser escéptico en, en todo momento para evitar precisamente que te sorprendan, ¿no? Eso no quiere decir que no tengas creencias, o sea, qué padre que tengas creencias, qué bueno que tengas creencias, pero mantén la mente abierta para que eh, en el momento en el que se puedan presentar este tipo de, de, de, de cosas, de malos entendidos, de de Incluso que, que no caigas en manos de un charlatán eh, Pues no estés con la guardia abajo no es, es, Eso sería lo mejor Hace rato estaba con mi sobrino Y le estaba, le estaba mostrando estas cartas Y las dejé por acá Y eh, yo creo que serviría muy bien Para ilustrar lo que pasa a veces eh, Luego me dicen Oye Dalida, es que tú eres muy desconfiado O sea, la verdad es que eh, Pareciera que no crees en nada Qué triste es ser la vida de una persona que no cree bueno, es que es, es un buen argumento, está muy bonito ese argumento, ¿no? Pero la verdad es que es muy sano no dar por hecho las cosas. O sea, de esa, por, por, por eso a veces cometemos errores. Mira, por ejemplo, aquí tengo estas cartas que aparentemente están blancas, ¿no? Pero si yo las volteo así y coloco esta, esta carta de esta manera y las vuelvo a presentar, pues ninguna está vacía, ¿no? Es la percepción que nosotros tenemos de las cosas. A ver, ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo, otra vez? ¿Hiciste un truco de magia y no lo Sí, sí, sí, sí, mira, <risa> por ejemplo, de esto. Es son, son, dices, son las mismas es cartas. Ok, son, son los son haces. Los, son los haces. Si yo la pongo aquí y, eh, y lo vuelvo a abri abrir como abanico nuevamente, pues ya voy a tener unas cartas distintas, ¿no? Y si, oh. y si yo lo hago distinto, si pongo esta carta por acá y lo volteo, nuevamente tengo todas las cartas en blanco ah. es, es nada más la percepción si nosotros eh, eh, creyéramos en todo lo que nos dicen, nos podrían engañar fácilmente, ¿no? hay que evitar eso claro. ok, bueno pues muchas gracias mi hermano por tu pregunta, te mandamos un abrazo Alejandro sí muchas gracias, hasta luego Una saludos vez. amigo, hasta Buenas. pronto Ahí tenemos la opinión de, de Adalid. Y mira, Sandra, te, te revire, se dice revirar, que manda 50 pesos y dice sobre que en las naves vistas fueron hechas por Estados Unidos. Tampoco tienes evidencia y sin embargo lo afirmas. A ver, tú qué, qué le dijiste y a qué te está revirando. Ah, bueno, yo me refería a las naves del Área 51, las que desarrollaron ahí eh, durante los años 80 sobre todo. Esas, esas naves fueron eh, los famosos Blackbeard, eh, los famosos U-2 que se usaron para el espionaje, son completamente estadounidenses, en este momento incluso ya están quedando fuera porque son bastante costosos, pero pues sirvieron muy bien, por ejemplo, para, para el espionaje en la época de la Guerra Fría y también para eh, la guerra de Irak. O sea, es decir, si estaba hablando, a lo mejor se malinterpretó algo, pero estaba hablando de esas naves. Ok, bueno, espero que Sandra, eh, eh, pues sí, se haya respondido a tu pregunta, Sandra. Si tienes alguna otra pregunta, mira, con toda confianza y todo gusto, Sandra, es, es, puedes mandar otra. Estos son las 1.29 de la mañana, de la madrugada, no te estamos desvelando a, a Dalit, porque ya nada más tenemos 15 minutitos para... ...para estar acá. ¿Estás bien? No, al contrario, está bien. ¿No quieres ir al baño? <risa> no. <risa> no. ¿Cómo has sentido las preguntas de, de la gente o, bueno, esta charla hasta el momento? Está interesante, yo lo disfruto, la verdad, chavos. A mí me gusta mucho el tema. Yo podría pasarme aquí toda la noche con un café o, o mejor con algo más fuerte. Oye, estábamos, nos habíamos quedado con lo de los espíritus, lo de los fantasmas. Entonces, tampoco bueno, no, es, es una forma fea de decirla. Entonces, ¿tú qué tienes eh, de creencia sobre alguna religión? ¿Sobre un dios? No, no tengo ninguna creencia. He decidido dejar de lado todo eso. Y um, um, yo creo que aquí, en, quizá en, en, entre, entre la gente de YouTube, yo, yo pienso que a lo mejor soy, soy de los más radicales, ¿no? Pero pues bueno, o sea, estoy abierto obviamente a... Tengo muy buenos amigos que están en, en, en todos esos rollos de, de la fe y más los que he hecho aquí en eh, estando en YouTube, la verdad es que muy buenos amigos y pues eso no, no afecta en nada, ¿no? Oye, pero entonces no, puedes ser cienciólogo, por ejemplo, o de alguna, de algún grupo... No, incluso eh, no, no me gusta mucho pertenecer así eh, como a comunidades o cosas así. Pues tengo buenos amigos, pero la verdad es que soy muy malo para asistir a, a reuniones y, y eh, no sé, tener una rutina así como de ir todos los domingos a algún lado, me cuesta mucho trabajo. Okay, mira, Ileana Hernández dice, ¿crees que estamos viviendo una simulación y todo lo que vivimos ya pasó? ¿Tú crees que vivamos como en la Matrix para que se entienda mejor? Ah, qué interesante. Ay, es que, bueno, eso, eso ya es entrar como en, en el terreno de la filosofía, pero en, en lo particular... Mmm, mira, yo, yo entiendo la pregunta, va por el lado de eh, la idea del de el universo holograma, ¿no? Me imagino, o sea, que, se ha que muchos han interpretado como que la ciencia dice que todo esto es una especie de simulación. Realmente está mal interpretado, o sea, cuando se habla de universo holograma, se, se habla más bien primero de una, de una teoría muy difícil de explicar, de la física, pero que no va por ahí. Sin embargo, ese rollo de que vivimos en la Matrix y que, y que eh, todos son percepciones y que realmente la, la vida es distinta, pues es, es algo muy poético y con lo cual sí se puede jugar mucho. Eh, mira, nosotros tenemos, el, el, nuestro cerebro nos hace procesar la información de cierta manera, es como, como ahora mismo las pantallas desde las que estamos viendo eh, esta transmisión, pues son fotorreceptores que trabajan a través de internet interpretando una información que llega desde muy lejos y, y permite que Oslac y yo nos veamos y participemos con ustedes. Es decir, en algún momento todo esto fue nada más información, números y letras. Y eh, milagrosamente, por decirlo así, se traduce como imagen y sonido, algo parecido hace el cerebro. O sea, nosotros percibimos la realidad de cierta manera, percibimos olores, sabores nos podemos comunicar a través del sonido, y, eh, pero ¿qué nos dice que esa es la realidad? ¿no? Cada, cada ser vivo va a percibir la realidad de diferente forma y eso nos pone a pensar cómo sería la realidad eh, percibida por un ser inteligente distinto de nosotros. Quizá ellos puedan ver en infrarrojos, que quizá ellos puedan eh, ven a ver o interpretar la realidad a través de ondas sonoras no lo sabemos pero la verdad es que la transmisión de la información es relativa o sea nuestro cerebro lo interpreta de esa manera pero o sea la realidad es algo que difícilmente podemos eh, definir y eso es eso es poético eso es muy bueno mira cochitas y caracoles que nos mandó cinco dólares le mandamos un abrazote Dice, he visto a dos personas muertas que, one wall momento, yo no sabía que ya habían muerto. Yo no soy vidente y menos bruja, porque a mí no es miedo, pero sí cursi, curisi. <risa> <risa> <Okay>. <risa> yo ya leí la pregunta, ay, tú responde. <risa> ay. <risa> ¿Qué ok, era? bueno. Dice que ya había dos personas que habían muerto, no soy vidente, no, no, no soy bruja. Ok, bueno, pues es que eso queda en el terreno de la fe y las anécdotas. Yo no te puedo decir que lo que viste es falso, no puedo decirte nada más, o sea, es, es nada más una anécdota. Qué padre que la compartas, pero pues, no tengo manera ni de desmontarla, ni de desmentirla. Y tampoco puedo decir que, no no puedo decir nada pues al respecto, qué bueno que lo compartes. Ok, ok. Entonces, digamos que las experiencias de las personas o esto que cuentan... ...que yo vi un fantasma, que yo vi un monstruo, que yo vi etcétera... Eh, ...simplemente se quedan en anécdotas, ¿no? Es lo que yo sí. mismo decido. pueden hablar y decir y contar lo que quieran. Yo no estoy ni puedo decir si son ciertas o son falsas. Pues, eh, creo en ustedes y creo que me están compartiendo una historia y hasta ahí queda. Pero de que ahí podamos deducir si eso es verdadero o falso por ningún lado es, podríamos hacerlo. Claro. Ale, ale, ale nos mandó 20 pesotes y dice, Adli, ¿tú irías a una casa con actividad paranormal? Claro, bueno, he estado en, en varias. Eh, Héctor Fuentes, el amigo del que hablaba hace un rato, que también tiene un canal aquí en YouTube, hace, hace visitas a casas embrujadas, hemos ido también a, a lugares en que se consideran encantados, hemos estado en varios lugares, últimamente no los he podido acompañar, pero bueno, cada vez que se da la oportunidad, lo hago, y me encanta, me encanta estar afuera. Ya ya, ya me acordé de Illuminati Rockefeller, ¿verdad? Sí, sí, sí, Héctor Fuentes. Ah, pues lo conocí igual que a ti en, ese, eh, en esos mismos días, y desde ahí nos hicimos amigos. Sí, Buena sí, le mando onda. un abrazote al buen Héctor Fuentes. Y Hablando de los Illuminati, ¿Sí existen los Illuminati? Pues existieron, eran mm. una organización que existió hace tiempo, ay, ¿en qué siglo fue eso? Ya no me acuerdo, pero... Bueno, tuvieron una finalidad muy distinta mm. a la que ahora creemos que tuvieron. Yo creo que, en parte, los novelistas fueron los que echaron a perder todo ese rollo. Eh, ellos están más a favor de las libertades, de los cambios, de la revolución, por eso se organizaron... Durante algún tiempo todo esto, este rollo de las logias, de los, de lo, de los grupos masónicos, todo eso, servían muy bien para organizarte, para sí. ser revolucionario, para ser rebelde. Y eh, sobre todo la gente que tenía cierto nivel socioeconómico o que tenía cierta fama, sin quemarse, por decir así, ¿no? Se reunían de esa manera. Ellos, lamentablemente, pues no lograron ningún objetivo, los descubrieron y... Eh, deshicieron a la organización, les fue algo mal, y bueno, a partir de ahí se han tejido eh, teorías conspirativas, esas teorías más bien son modernas, y no tienen nada que ver con, con el fenómeno histórico, más bien tienen que ver con, con uh, teorías conspirativas, conspirativas modernas, ¿no? que Bueno, hay, hay de todo ahí. Hay, hay Entonces, ¿no crees, que, ¿no crees que reptilianos eh, estén manejando el mundo y que... ¿Haya un nuevo orden mundial o que esté próximo un nuevo orden mundial con una sola moneda, una sola religión y sin fronteras, un solo, un solo país? Eso el nuevo orden mundial es bastante interesante porque eh, los nuevos órdenes se dan todo el tiempo, si se dan cuenta. Hay cambios radicales en la historia de la humanidad cada cierto tiempo. Eso es un fenómeno muy normal. Eh, de hecho, yo creo que los teóricos de la conspiración van muy retrasados en noticias. Hablan de un mundo eh, con un solo orden, con una sola moneda, etcétera. Eso ya pasó, se intentó y no funcionó. Se intentó oh. con el euro, se, se, se intentó con el amero, se, se intentó durante mucho tiempo y pues, la verdad es que no funcionó y ahora estamos más bien en un momento donde está sucediendo todo lo contrario. Es decir, están... Están desfasados en noticias, chavos, porque actualmente la tendencia es eh, el autogobierno y estados muy pequeños, incluso si se dan cuenta, las guerras no fueron guerras mundiales como tal, sino más bien guerras como tipo guerras de guerrilla, ¿no? por decir así, guerras de bajo impacto contra países en los que el, el ejército contra el que peleaban ni siquiera estaba uniformado es decir, traen las noticias algo retrasadas. Ok, entonces, eh, ¿crees también en las profecías o no? No, bueno, eh, ahorita está muy de moda, por ejemplo, hablar de Nostradamus, eh, eh, con esto de, de los sismos, y cada vez que pasa algo, ahorita que está la guerra de Ucrania también, todo el mundo está hablando de, de las profecías de Nostradamus, si se dan cuenta, <ríe> cada, cada, eh, ¿cómo se llama? cada cuarteta ha sido ¿Sendorias? interpretada de un montón de, de formas en cada ocasión. Es decir, cada una de sus supuestas profecías se, se aplica o se ha aplicado a hasta 10, 15 eh, momentos de la historia distintos. En realidad se trata de poesía. Él no pensaba eh, en su momento, hablaba para Europa no hablaba para América, entonces eso de que predi predijo los sismos, la muerte de Kennedy, y todo eso es muy dudoso, él hablaba para, para algo más local, ¿no? Sí, sí, interesante hacer un análisis de las centurias y de, lo, y de cómo las han interpretado, porque la verdad es que nos quedamos con lo que escuchamos y decimos por ahí de alguien, pero si nosotros nos dedicáramos a investigar, a estudiar, a documentarnos sobre estas preguntas que tenemos, encontraríamos muchas cosas que no concuerdan y uh -huh. nos darían una información diferente. Eh, Sandra te, eh, te vuelve a escribir, mandó 50 pesotes, dice frase para el invitado, cada mente cree que sus límites son lo real, el sapo en el pozo niega la existencia del mal. Órale, hasta sí. poeta salió Sandra T. Sandra, ¿de dónde nos mandas este superchat? A ver, ¿qué opinas de este mensajito que te dedicó Sandra T. Esa, esa, esa historia eh, la vi en un texto del Swami Srila Prabhupada de hace... A ver, otra vez, otra vez, algún, el Swami de dónde? Un Swami, eh, se llama, es el fundador de, de los Hare Krishna. Ah, ah, es, un Swami, es que un Swami es un mercado en Estados Unidos. ¿Cómo es ah, okay. Swami, Swami. Swami, okay. la Prabhupada, así sí. le dicen. Okay. Bueno, es, es este señor peloncito que ven en las fotografías con los Hare Krishna, eh, él decía eh, que había, había un sapo en un pozo y llegaba un sapo que venía del mar y le, le decía, le preguntaba el sapo del pozo al sapo que, ven, que venía del mar, oye, ¿ese océano del que me hablas es más grande que mi pozo? Y decía, sí más grande dos veces más grande que mi pozo sí más grande tres veces más grande que mi pozo sí más grande y eso eso lo, lo usaba para eh, para dar a entender como para, para explicar cómo es que puede funcionar la mente de una persona eh, la mayoría de nosotros tomamos decisiones con base a lo que conocemos imaginamos las cosas con base a lo que conocemos por ejemplo cuando los españoles eh, llegaron a América y vieron todas las maravillas que había, fueron a España, pero todavía no existían las fotografías, ni mucho menos. Lo contaban y los ilustradores de la época trataban de interpretarla. Y si tú ves las ilustraciones que hicieron sobre Tenochtitlán, en realidad se parecían un poco como... a a la cultura árabe, con, con eh, eh, la cultura africana, un rollo así para explicar cómo eran las pirámides y cómo era la ciudad de Tenochtitlán. Es un fenómeno que sucede eh, con cada uno de nosotros, es un sesgo, así se le llama esto, sesgo cognitivo. Hablamos con base a las cosas que, que sabemos. Pero esto se puede aplicar en todos los sentidos y eh, a lo mejor lo dice Sandra porque precisamente... Yo hablo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, pero también sucede al contrario, ¿no? Sucede también con las personas que creen en este tipo de cosas. Y es muy claro verlo, por ejemplo, cuando hablamos de contactados eh, en, en el tema OVNI. Fíjense bien cómo es que el conocimiento de los extraterrestres a los cuales dice haber contactado jamás va a superar su propio conocimiento. Es decir, tú no le puedes a él, de, decir a esta persona a un contactado que resuelva un, una fórmula matemática que en este momento, o un problema matemático que en este momento no tenga solución. Eso no va a suceder nunca. Él de lo que te va a hablar es de la paz mundial y de que se acaben las bombas atómicas y de que tengamos eh, los chakras bien no sé, bien, vibrando bien. alto, exacto, Ajá. pero nunca te va a decir algo por encima de sus propios conocimientos, oye, ¿no? con respecto a esto de, del sapo del pozo que niega la existencia del mar, porque no la ve, porque sus límites es el pozo, estoy pensando uh -huh. también en esta idea de Matrix, y pensar que si los dos sapos están en el pozo, eh, el, el mar no existe, ¿entiendes?, si sí, uh -huh. no hay un observador en el mar, no existe. Eso ya sería algo filosófico también. Claro, aunque tal vez lo correcto sería pensar ahí, eh, si sí, eh, probablemente exista, probablemente no exista. Yo eso me voy a abstener hasta, el del hasta que. ¿O no de scroller uh -huh. o cómo se dice eso? ese experimento donde meten a un gato en un... En ah, un... el gato de Schrödinger, ¿no? Ese, el Ajá. gato de Schrödinger. Bien, ¿Qué mientras, pasa con ese gato? Mientras, ¿no? Es, es, es, una, es una... A ver, vamos a contestar la última llamada de la noche okay. y regresamos con lo del gato y nos vamos. Vamos a contestar esta sí, llamada. Dale. Buenas noches, ¿quién habla? Bueno, buenas noches. Habla Ángel desde Puebla. Ángel desde bueno. Puebla, bienvenido. Buenas noches, mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué nos quieres platicar? Buenas noches. Quería preguntar su opinión sobre una teoría de conspiración en particular, una que a mí me... se me hace de las más lógicas, esta que dice sobre el falso positivo, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que fuera real esto de los alienígenas de Roswell, que, bueno, hay mucha evidencia de que no lo fue, la teoría dice que el mismo gobierno... Filtraría las fotos reales junto con muchas fotos falsas mm. para que al momento de que la gente se quiera informar de la realidad se la encuentre, o sea, esté ahí, pero no pueda distinguirla de, de la información falsa. Entonces, se me hace a mí una teoría bastante interesante. Quería saber la opinión del invitado al respecto. ¿Entendiste, Adalid? Sí, sí, sí. Fíjate que. que eh, puede ser. Aunque eh, yo, yo pienso que lo que pasó acá es lo siguiente. Cuando, cuando estaban hablando del tema de los ovnis, eh, el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta de que la... Bueno, ellos, ellos sabían que podían estar siendo invadidos por otro país y que quizá la tecnología con la que contaban era superior a la que Estados Unidos tenía. Entonces, a ellos no les interesaba mucho, no, no, no era de su interés que las personas siguieran, eh, siguieran estos casos. ¿Por qué? Porque en una de esas a lo mejor algo había de verdad y la gente se daba cuenta de lo que platicábamos hace rato, de que el gobierno no podía garantizarles la seguridad dentro del país y se supone que es un, una de, la, de las funciones del Estado es precisamente garantizar la seguridad ¿no? de la gente, la, la paz, la seguridad, la estabilidad, etcétera. Si esto pasaba, si un país eh, extranjero los estaba invadiendo y ellos no se habían dado cuenta, entonces no estaban cumpliendo con eso. Por, otro, por el otro lado, también está el tema de cómo este tipo de cosas se utilizan a favor de los gobiernos, Está el caso, por ejemplo, ahora cuando cayó el muro de Berlín, empezaron a desclasificarse algunos archivos que habían estado eh, en Alemania Oriental, es decir, la parte que había sido ocupada por los comunistas, y descubrieron una, un informe sobre eh, una teoría conspirativa que había fabricado Rusia para dañar la credibilidad de los países occidentales. Esto fue esto se hizo, y lo pueden buscar también en internet, lo hicieron con el tema del VIH, que era cuando apenas se estaba sabiendo de esto. Lo que ellos hicieron fue eh, empezar a mandar mensajes, a publicar mensajes, en los que parecían confirmar que el VIH no existía. ¿Y qué crees? Que la gente se lo empezó a creer. Tanto así, que hasta el día de hoy, esa teoría conspirativa sigue dándole la vuelta al mundo... Y hay mucha gente que se la cree, ¿no? Que necesita creerlo. Imagínate, hay gente que ya se enfermó y que necesita creer que esto no ha sucedido y que en realidad se trata de una conspiración, que le han hecho creer, pero que realmente nunca se encontró el virus, etc. Bueno, eh, pues esto se dio precisamente como una, una campaña de noticias falsas en la Unión Soviética. Ajá. Entonces, bueno, si se ha hecho de esa manera con ciertos temas, ¿por qué no con otros temas? Ha sucedido, por ejemplo, con, el, con las campañas a favor de, de los cigarrillos, no en contra, campañas a favor de los cigarrillos, indicando, por ejemplo, que los, que, los que fumar es bueno para la salud. Se, se Ha sucedido también con el tema del cáncer. Seguramente también han escuchado estas cosas. O sea, ese tipo de cosas también se usan para mal informar. Entonces, bueno, hay una lucha ahí afuera de, de desinformación con la que hay que tener mucho cuidado. Ahí es donde yo decía que se vuelve muy importante cuestionarse eh, cualquier noticia y compararla no con cómo se presenta en otros medios para tomar una buena decisión. Muy bien. Pues ahí está la respuesta, mi hermano. Te mandamos un abrazo hasta Puebla, Ángel. Ok, muchas gracias. Aquí esperándote cuando vengas en noviembre. Hasta luego. Órale, nos vemos allá el 5 de noviembre. Saludos. Súper apapachado, ¿eh, Oslak? Eh, sí, fíjate, fíjate. Oye, este, vamos con lo del gato Scroller. <risa> ah, sí. A ver. Eso, el tema es este. Se, se refería a los cuantos, si, si no me equivoco. El tema es este. Yo tengo una caja. Y en esa caja voy a puedo podría meter agua o, o alimento y, eh, y agua o alimento con veneno y meto ahí un gato. Mientras el gato, mientras yo no abra la caja, el gato está vivo o está muerto. Uh -huh. Hablando en, eh, en la según la física cuántica. Mientras yo no vea al gato, el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo, lo cual se supone que en la realidad es imposible. Eso es lo que dice eh, esta, esta, este rollo del gato de Schrödinger. ¿no? Sin embargo, aquí estamos hablando de física cuántica. La física cuántica se llama así precisamente porque no es como la física tradicional. La física tradicional funciona... De cierta manera, la física cuántica tiene sus propias reglas. La física tradicional es la que habla de la gravedad, de, de el movimiento de los cuerpos, de la aceleración, de, de todos estos temas que ya vimos en, en la escuela, ¿no? Pero la física cuántica funciona a nivel micro, o sea, a niveles muy, muy pequeños. Okay. En ese punto se tiene que estudiar una física particular. Ajá. Mm. A eso le llamamos física cuántica. Entonces, el gato de Schrödinger se refiere precisamente a eso. No quiere decir que en la realidad, mientras yo, y no metan a un gato en una caja y lo envenenen, ¿eh? mientras, mientras no lo veamos, está vivo y está muerto. Es decir, como percepción, sí. O sea, mientras yo no sepa qué es lo que está pasando, pues cualquiera de las dos posibilidades es cierta. ¿no? Pero nosotros realmente, eso que nos han vendido de que, nosotros que cre creamos nuestra pro propia realidad y que la realidad es distinta para cada uno, pues también tiene algo de trampa todo eso. Hay que tener mucho cuidado con eso y, y quién nos lo presenta y por qué. No sé si he sido claro, porque a lo mejor es muy confuso este tema, pero sí. Ya tuvimos una plática aquí de física cuántica. Ajá. Ya, ya nos vino a platicar la física cuántica, nos dieron dos horas de, de, de clase. Eh, te iba a comentar, ah. entonces, en el caso de las de las de los dos sapos en el mm. pozo, ¿no podría aplicarse esto? De, de como tipo gato de Schrödinger, dices? Sí, sí claro, porque el, el, el sapo decía que, que no podía, no te no más allá, ¿no? Ajá. No sabía sobre el mar, nunca lo había mm. visto porque siempre había estado en ese en ese pozo, y el mm. otro que sí venía del mar pues sí le hablaba de su realidad. Pero entonces, estando los dos en el pozo, para mí, el mar podría existir y no existir. O más bien, existir o no existir al mismo tiempo. Es exacto, decir, exacto. Uh, fíjate la, la importancia del y o el o, ¿no? En este okay. en este caso, vamos a, vamos a decirlo así. Mientras yo no sepa de qué tamaño es el mar, el mar puede ser más grande que mi pozo, o quizá inmensamente más grande, y yo no lo sé, ¿no? Es decir, no puedo anular cualquiera de las posibilidades, y es precisamente lo que decíamos del tema de las anécdotas. O sea, yo no sé si una anécdota que me están contando es cierta o no, simplemente se va a quedar en una buena anécdota, en una buena historia, y qué padre, ¿no? En un buen relato. Pero no voy a poder decir nunca si es cierta o es falsa. Uh -huh. okay. Sí, Ok, ok, ok. Pues interesante eh, todo lo que hablamos el día de hoy y quiero felicitarte también por ser eh, valiente porque sé que el ser un escéptico eh, es súper complicado. Bueno, yo que empecé desde hace 14 años tratando de ser objetivo Sí. Y, y la objetividad me lleva al escepticismo y el escepticismo es una corriente filosófica y que actualmente se se sataniza el ser escéptico, pues es complicado eh, abiertamente decir soy escéptico y eh, la gente se te va a echar encima. Mm -hmm. Es muy difícil también, tanto como ser creyente, porque ni uno ni otro, al final de cuentas, si es que no se tiene los pelos de la burra en la mano, no podemos afirmar nada, ¿no? Simplemente queda... En, en supuestos y en creencias al final de cuentas pero cuando del lado del escepticismo se pueden encontrar conclusiones se pueden encontrar evidencias o los pelos de la burra en la mano que sabemos que es parda porque tenemos los pelos de la burra en la mano pues entonces ahí es donde podemos eh, ganar ganar en esta mm. batalla de si es verdad o es falso a mí me encantaría que, que las cosas que creemos fueran verdaderas y ese es el, el, lo que estamos buscando, no por medio mm. de la objetividad tratar de demostrar si algo es verdadero o si es falso, entonces te, te felicito por haber, haber aceptado la entrevista, por haber... gracias... esto y por comportarte ta, también no porque la gente es súper súper eh, pesada cuando se trata de las creencias y pues lo mismo pasa contigo no, si mm. alguien dice no eso sí existe Quizá también tú pudieras eh, sentirte agredido y decir no, estás loco, esto no existe. Entonces, es un, es un conflicto que se ha tenido por, por cientos de años. Sí, bueno, yo lo veo más eh, como un buen debate, un buen debate eh, acompañado por, el, por un café, eh, en un buen café, eh, entre amigos, siempre es bien recibido. Y este tipo de de temas son para eso, o sea, son como para convivir, para pasarla bien, son para que saquemos el tema y nos, nos conozcamos entre nosotros. Obviamente siempre va a haber gente que, que se, se le van a calentar los ánimos a todo mundo, ¿no? Pues es, es normal, estamos vivos, tenemos sentimientos, va a pasar, pero al final todos vamos a seguir siendo amigos y eso es lo chévere. Aquí estamos para lo que se ofrezca. Muchas, muchas gracias. Mira, Rodrigo Rosa nos mandó ahí 7 dólares sobre el milagro, ¿es verdadero o es falso? ¿Es Rápido. verdadero o falso? <risa> ¿Es verdadero o falso? Es, es eso, ¿no? La respuesta es verdadero o falso. Ajá. Bueno, gracias a cochita Cochitas y Caracoles que nos mandan 5 dólares, dice Supersticker, gracias a toda la gente, a Dalit, un, un gusto tenerte aquí, qué bueno que tuviste Así la oportunidad es. de, de estar con nosotros, te mando un abrazo, y mira, en lo que ocupes o si se requiere que hagamos otra transmisión, porque la gente se quedó picada con preguntas, ojalá nos pueda regalar otra entrevista y hacemos... Cuando quieran, chavos Tu sí. canal de YouTube, ¿dónde te pueden seguir? Es Paranormales TV aquí en YouTube, y uh, pues en Twitter estoy como arroba Argof TV. Sí, la, la gente preguntaba, porque si no creías en lo paranormal, ¿por qué le ponías paranormal a tu canal? Pero no es paranormal, ¿verdad? Es Dice, paranormales. Normales. Sí, es ah, un juego de palabras. Paranormales TV. Ajá. Oye, buen juego de palabras. Es un poco sarcasmo. Bueno, mi, mi canal es medio sarcástico. A veces se me salen algunos chistoretes malos, pero pues aguántenme nada más y ya. Transmite, subes video? Cuéntanos. Subo videos eh, regular, bueno, no, no tengo una fecha así tal cual como para sacar, no, no te puedo decir los martes, mm. casi siempre los martes, obviamente ahora que hubo pandemia no podía por, porque tenía casa llena, pero ya estoy tratando de subirlos normalmente, también hay algunos que son como de actualidad, que van saliendo como esto de, del sismo, ¿no? Que pasó de pronto, que, que pasa así sin avisar y pues hay que hacer un video o algo. Entonces, bueno, a veces saco a algunos, así estoy probando también con los shorts, porque hay algunas fake news que se pueden desmentir hasta en 30 segundos, y eh, pues esas tampoco me las pierdo, son, son divertidas. Ok, mi hermano, pues estamos en contacto, un abrazote. Y Igual. nos vemos pronto. Órale. Muy bien, gente. Eh, pues les agradezco a todos los que hayan estado esta noche, ya es la, las dos de la noche y estamos en el podcast Oxlack, con nuestro invitado, Adalid. ¿Qué era? ¿El... ¿Qué soy? ¿Superticioso? El supersticioso. No, no, no, no era supersticioso. ¿Qué era? Escéptico, escéptico, con Adalid, el escéptico, y pues yo también soy escéptico, ¿eh? Así que no me echen tierra, no, no peleemos por eso, porque yo también soy escéptico. El escepticismo es chido. Eh, ya las llamadas, nos vemos. Si hay llamadas y todo, comentarios, pero ya es muy tarde, dos de la mañana. Mañana estaré en Ciudad de México, estaré buscando lo desconocido. Entonces, mañana tengo que ir. Dice a María Ox, dice Grunger que va por ti. No sé, no sé a qué te refieras, porque he estado comentando mucho a Marín y me llamó mucho Martín, me llamó mucho la atención que Grunger va por ti. No, no entiendo. Eh, Grunger es buen amigo. Eh, ¿qué, ¿Qué está haciendo Grunger ahora? O, ¿O por qué? De hecho, lo he querido, le mandé mensajes y no me ha contestado en ningún lado para que estuviera en la transmisión para invitarlo a una entrevista. Así que no entiendo tu mensaje a Martín. ¿Cómo que va, va, va por mí? ¿Nos vamos a ver en un lado qué pasó? Cuéntame sobre eh, Grunger, porque no me contesta a mí tampoco el teléfono. ¿Quién sabe qué pasó? Entonces, nos vemos el día de mañana, sábado. Estaré aquí igual como, yo creo que 11 de la noche, 11 y media de la noche estaré aquí. Eh, ¿sí, Ox, tienes algún correo donde pueda hacer una pregunta personal. Mira, Ale, no es mala onda, pero tengo correos como desde hace siete años sin contestar, o yo creo que más. Yo creo que más. Entonces, no, no te recomiendo como que me mandes una pregunta al correo. Al WhatsApp me puedes mandar una pregunta y luego en el programa eh, voy respondiendo. Pero la verdad, sí, sí, estoy súper saturado en todos lados donde me mandan mensajes. Puedo eh, contestar algunos al día, pocos. Y pues eh, hay gente que sabe que sí le contesto o que le he contestado y hay gente que, pues la verdad me ha buscado mucho tiempo y nunca le he contestado, pero es así, pasa que el tiempo se va volando, y es por eso que no puedo contestarles a todos, pero me encantaría poder platicar, por eso, por eso nos vamos a ver el 22 y 23 de octubre en Mérida, Yucatán, en el centro de convenciones Yucatán, ahí voy a estar en el evento de Tsunami, Terror y Magia, donde presentaré una conferencia, platicaré con ustedes, conviviré con ustedes, así que nos vemos en Mérida, Yucatán, 22 y 23 de octubre y luego nos vamos a ver en la Ciudad de México, Ciudad de México nos estamos viendo el día 29 y 30 de octubre para que platiquen conmigo, para que me digan lo que me quieran decir, para que nos veamos, para que convivamos, para que estemos juntos dos días, sábado y domingo, 10 no, 29 y 30 de octubre. Y luego Estaré en Puebla el 5 de noviembre, gente de Puebla, solamente estaré un solo día, esto será en la convención ACAI, Expo ACAI, que se llevará a cabo en el centro de convenciones Puebla el día sábado 5, sábado 5 estaré solamente en ACAI, así que tenemos un día para... Una eh, conferencia para convivir, para tomarnos fotos, para que me lleven cualquier evidencia paranormal, me platiquen sus historias. Allá nos vemos en Puebla. Y luego estaré el 11, el 9, 10 y 11. 9, 10 y 11 de noviembre en Tecate, Baja California, en el UFO Fest eh, 2022. Estaré ahí junto con personalidades muy importantes. Le harán un homenaje a a Jaime Maussan, a Sixto Paz, a JJ Benítez, a Giorgio Zócalos, eh, estará mi buen amigo también, Johanan Díaz, estará Lourdes, su esposa, estarán otros investigadores españoles, estarán investigadores de Sudamérica y otros eh, mexicanos, así que va a ser un gran evento de ufología, en donde se abrirá un museo de ufología, eh, se va a inaugurar y se van a presentar evidencias como las momias de Nazca, como la momia eh, que fue encontrada en Guerrero y como los dibujos de Parravincini eh, también van a estar presentes ahí y evidencias de ufológicas desde España, así que cerraremos con todo, el 9, 10 y 11 en Tecate, Baja California, todos los que sean de Baja California y de California, Estados Unidos, los quiero ver ahí la gran familia Oxlack, que nos veamos para que convivamos esos tres días, voy a estar ahí en el evento viernes, sábado y domingo Así que ya lo saben, nos vemos en Mérida, nos vemos en Ciudad de México, en La Mole, nos vemos en Acay, en Puebla, y nos vemos en Tecate, Baja California, cerrando eh, esto, estos meses de octubre y noviembre, meses del terror, de lo paranormal, del Halloween, de los misterios. Vamos a cerrar increíble con ese evento ufológico, con grandes personalidades en Tecate. Los quiero mucho, descansen. Mi nombre es Oxlac Castro, espero les haya gustado esta entrevista, este podcast Oxlac con Adalid, el escéptico que me pareció genial. Gracias a todos. Los quiero. Les mando un abrazote.